Estamos iniciando la sesión pública del Observatorio Ciudadano de Guanajuato, como todos los sábados, después de las once de la mañana, aunque hoy son las once y cuarto casi, este, hoy vamos a tener una invitada muy especial del ayuntamiento de Guanajuato, es la regidora Liliana Preciado, con quien compartiremos el tema del turismo de Guanajuato, iniciativa, iniciativa de nueva ley Muchas gracias por haber aceptado estar con nosotros, este, regidora. Le damos la bienvenida y le damos también la palabra para escucharla y luego después nosotros le haremos eh, algunas eh, observaciones o planteamientos, dudas, en fin. Muchas gracias, buenos días. Pues muy buenos días a todos, de verdad, gracias por la invitación. Es un gusto poder estar aquí con ustedes y platicarles de, sobre esta... Nueva iniciativa de ley que saca el Congreso del Estado de Guanajuato. Eh, pues preocupante eh, para nosotros, como el Centor. nos sentimos pues, decepcionados. Ayer, ya pasó en la, ayer en la noche, le dieron el pase de salida. Eh, posiblemente ellos ya la aprueban el día 8. Lo bueno es que hicieron algo, una observación que era lo que nosotros. Una de, las, una de las principales observaciones que nosotros dimos era de que no se trabajara bajo segmentos. Yo sé que muchos de ustedes como que no, todavía no entienden qué segmentos. Nosotros cuando vendemos destinos, a lo mejor el sabe en Guanajuato vendemos destinos, no vendemos segmentos. Los, eme, los segmentos son consecuencia de los destinos nosotros cuando venimos a guanajuato cuando nosotros hacemos promoción o vendemos un destino siempre veni decimos venimos a guanajuato porque queremos vender un destino yo quiero venir a guanajuato porque quiero conocer no sé la lóndiga de granaditas porque quiero conocer el tepe espatorio o porque vengo un partido de león pero vienes por algo por un destino no venimos por un segmento, ahora la secretaría está trabajando por segmentaciones, porque al segmento de naturaleza, el segmento vinicultor, el segmento de romance, entonces creo que así no es la forma de vender nosotros los destinos, la forma de vender un destino es, digo, no son los segmentos, son bajo destino, y eso es creo que la parte que no he entendido la secretaría y creo que aquí es que la secretaría yo creo que ya nos ha pasado con muchos secretarios que nunca habíamos sido no tomados en cuenta como esta administración. Eso es preocupante. O sea, no ha habido un secretario realmente ahora como tal. Eh, nada más vende San Miguel de Allende, lo vieron en este, estuvimos en el Congreso la semana pasada. Hubo más de 60 conectados y hubo como unos 15 prestadores de servicios turísticos que nos presentamos en el Congreso. Su servidora fue como prestadora de servicios turísticos, no como regidora para dar las observaciones de ley, porque aparte en el municipio nosotros hicimos mesas de trabajo donde participaran los prestadores de servicio turístico y no mandó el municipio no mandó las observaciones de ley que nosotros hicimos con tiempo. Eh, hablando con la presidenta de la Comisión de Turismo, le, le pedí, me dijo, oye, no hay observaciones de Guanajuato. Le dije, claro que sí. Y de hecho, con los prestadores de servicios, es que no las han mandado. Y yo, ¿cómo? Y pregunta al municipio si la habían mandado a Función Edilicia y efectivamente no se mandaron las observaciones de ley. Entonces, lo que nosotros hicimos es de que me dijo, oye, pero mándame las por WhatsApp. Yo pensé que no las iban a tomar en cuenta y efectivamente no las tomaron en cuenta el Congreso. Pero lo preocupante es que el Congreso mande esta iniciativa de ley a los municipios para que den sus aportaciones los jurídicos y, y lo, la dirección de, tu, de turismo. Pero pues, Realmente esta ley la van a trabajar los prestadores de servicios turísticos, las leyes la, siempre la trabajan los prestadores, eh, ellos son los que la van a trabajar, los, los políticos o los diputados, los que están ahora en cargo, igual mi encargo, son, presta, son prestados, son efímeros, nosotros vamos a regresar a, esto, a estos puestos a, a ser ciudadanos, y pues al fin de cuentas queríamos participar, y yo quería que ellos participaran porque ellos son los que la van a trabajar, no nosotros. O sea, los gobiernos no la trabajan, los, la que los trabaja son los prestadores de servicios turísticos. Ahora, una, cuando haces una ley, es por consecuencia de algo, que algo que está fallando. ¿Cuál es la consecuencia de hacer una nueva ley? Eso me preocupa, que, que estén sacando una ley nomás por sacar sin siquiera preguntarnos o facilitarnos cuáles son las observaciones que nosotros dimos, la verdad es que fue muy triste que las observaciones que dimos todos en el Congreso que había no nada más representantes de hoteleros porque ellos dicen que el play, a lo mejor que la observación es con los hoteleros que fuimos quitados de esto, de, de, de Secretaría de Turismo cuando la hotelería es la parte, el pilar fundamental del turismo Decía Armando de la Garza, muchos no sé si han de conocer, Armando de la Garza, un buen comentarista a nivel nacional, de enlace de internacional de mexicana de la asociación de hoteles, de la nacional, nos decía, es un, somos un pilar fundamental, y él, y él mismo decía, los políticos se van y se vienen, son a, somos aves de golondrina, los que nos quedamos somos los prestadores de servicio turístico y efectivamente… Y pedía un llamado a la Hotelería Nacional, que esto no estaba bien lo que estaba pasando en Guanajuato, porque aparte pues aumentamos, nos aumentaron del 2 al 4 el impuesto al hospedaje y después nos dieron el banquetazo quitando la hotelería. En esta segmentación ya no se habla de la hotelería en sí. O sea, no toman en cuenta la hotelería. Yo leí la uh, perdón, Memo. Sí. sí. Leí. Perdón. Carlos sí. hizo favor de mandarme en la iniciativa. Y Lilian, sí. primero un saludo muy afectuoso. Quise Gracias. Una gran amistad con tu padre. Sí. Lo quise mucho, mucho, Gracias. mucho. Empezamos con los primeros camiones. de dice. Y te voy a decir algo. La ley es un bodrio, Carlos. Un bodrio. Y tiene muchas razones. Hablar de segmentos, creo que ayer lo quitaron. No es el tema. Vamos a hablar profundo del tema turístico del estado de Guanajuato. No puedes legislar algo que es un libre comercio. Una, dos, la sesión de hoteles es de las más antiguas, la de Guanajuato, era el gordo dos, el que era presidente. Cuando a mí tuve el honor de ser director de turismo, lo primero que quiere un consejo estatal de turismo para que todo mundo opinara en él y en él se creara. No necesitábamos una ley, necesitábamos que la gente llevara su opinión. Se creó la sesión de restaurantes, se creó la sesión de transporte turístico, que tu padre la presidió, etcétera, etcétera, etcétera. El grande tema es que el PAN, con todo el respeto que merece, primero hay una comisión de turismo, que me pongo a ver, que está en turismo, lo que yo sé de mecánica es electricista. Desde ahí, ganamos fatal. Y dos, es un capricho de Charlie con su allegado y con sentido que es Aldo Márquez, ni siquiera tiene que ver con el turismo. Y tres, yo veo algo chueco, al revés, veo una tendencia, no es San Miguel, el proyecto que trae este gobierno de desarrollar, ojo, los hoteles y los paradores turísticos con la famosa esta uva de San Miguel a los y ciudadanos. Si se digan en los artículos, con mucho cuidado, van dando el uso del suelo y tratando de ir permeando para poder sentar con los inquiratarios, en este caso, con las que los gobiernan, para poder negociar muchas tierras. Entonces, esta ley es tenenciosa. Por último, es inútil y ocioso haber hecho un de porque es un bodrio legal, ¿no? lo que hicieron. Con todo respeto, para esta nación de hoteles, para eso está la cámara de los restauranteros que presidí, para eso están todos los organismos turísticos para sentarse y hablar con las autoridades correspondientes y fijar las reglas del juego. Si ustedes le ponen reglas del juego al turismo, ya lo acabaron, lo acabaron o lo dejan libre. Porque tú como hotelera que eres, pues tú te peleas con el uso del suelo y con tu invención sí. que va a ser para el hotel. Pero que mañana te diga, este lugar nomás tres cuartos de hotel, pues estamos regados. Es un grande error esa ley de turismo. Y para finalizar la parte, con todo respeto al señor secretario de turismo, por lo menos le debería llamar a Olvera. O aquí, o a alguien, hay mucha gente incapacitada en turismo. Yo trabajé al lado de Enrique Ramadís en los últimos dos años en la Secretaría de Turismo Federal. Hay mucha gente que los puede asesorar. Pero esto que hicieron, con todo respeto, Lidia, tiene una tendencia, que la parte final es dónde está en San Miguel de Allende. Y la otra parte es que en Guanajuato, con todo respeto, muchas veces los consejos de promoción turística han abusado, han abusado, quizá con un peso, pero no han hecho su trabajo de manera profesional. Confunden ser amigos del presidente municipal con ser promotores del turismo. Hoy hay que replantear todas las reglas del juego porque así le van a pegar. Y ojo, y quiero finalizar con esto, a la gallina de los huevos de oro, que es el turismo. Lo más importante después del la automotriz es el turismo en Guanajuato. No lo pueden seguir ninguneando. Torrelanda, cuando dice la calle subterránea, destapó el gran boom. Y luego vinieron las estudiantinas. Hoy tienes un desmadre de estudiantinas, hay estudiantinas acá abajo, hay estudiantinas en el jardín. Todo eso debía cuidarlo los hoteleros y los no la autoridad. Perdónenme, ¿por qué? Porque ustedes son los que les interesa promover. Y finalmente veo que gastan un mineral el gobierno del estado, en promover turísticamente Guanajuato, lo veo en Radio Fórmula, es increíble el dinero que gastan. Yo en pregunto, bueno, y le han preguntado a los hoteleros, o le han preguntado a los hoteleros, o le han preguntado a cualquier actor de la entidad turística, llámese, guía de turista quien sea, si están de acuerdo en la promoción. Finalmente, lo único que digo, esa ley no sirve yo les recomiendo y sugiero que la desechen y replantearse una vez más qué queremos hacer con el proyecto turístico para el estado de Guadalajara. Gracias, por eso quieren participar hoy. Gracias, Piri. No, la verdad es que esta ley ya no nos tomaron en cuenta, la va a ser aprobada, no están abiertos a pláticas este, con el sector, nosotros quisimos llegar a, a pláticas esto que pasó el, el día lunes fue porque de última hora nos dijeron bueno, si sí los escuchamos y nos presentamos la mayoría, unos en línea y unos de manera presencial y la verdad es que no aceptaron. Eh, ahora, los organismos siempre han funcionado. Los organismos legalmente constituidos, ya sea ole, las OLCs, la, ya sean los consejos turísticos o OCBs, han, han participado en todo el estado, eran organismos ciudadanos más de iniciativas privadas, eh, lo que era también Cotuec, el Consejo Turístico del Estado de Guanajuato, al cual yo también pertenecí con el anterior secretario. Digo, ya no digo nombres porque luego dicen que, eh, que él es el que también nos está, este que él, él ya no, ni siquiera ya está aquí, creo que él ya está en otro estado, eh, hay muy buena relación con el anterior secretario pero a ver, vamos a hacer una pausa el turismo en Guanajuato no surge con el anterior secretario empieza desde Juan Carlos Romero y ahí empieza, eh, empieza a sonar el turismo en Guanajuato con la coordinadora de turismo y empieza con la licenciada Cuquita Ruiz Velasco que también la licenciada Cuquita Luis, Ruiz trabajó con mi abuelito ella inició con sí. mi abuelito en, en, en materia turística y ahí fue cuando los gobiernos del, del estado le empiezan a apostar turísticamente al estado de Guanajuato y luego sigue eh, con el maestro con Juan Manuel Oliva y ahí lo nombran Secretaría de Turismo, ahí es cuando nombran la Secretaría de Turismo y ahí estuvo Sergio Rodríguez nuestro anterior secretario él él es el impulsor de todos estos grandes proyectos. Realmente él hizo los productos turísticos que tiene el estado de Guanajuato y Fernando, la, la siguiente administración con el maestro Márquez, estuvo Fernando Olivera. Él los supo comercializar. Fue la gran diferencia. Y que hubo una muy buena comunicación con el maestro Enrique de la Madrid, que siempre le apostó en el turismo en Guanajuato, sabiendo que no había colores. Y eso fue el gran impulso que hoy Guanajuato llegamos a ser el quinto destino más visitado. Allí es cuando inicia el, el turismo en Guanajuato. Y el Consejo Turístico del Estado de Guanajuato era el 90%, era iniciativas privadas, todas las cámaras, asociaciones presentes, todos los presidentes de, la, de, de, de, aso, de asociaciones de hoteles del Estado porque la parte del pilar de todo el turismo es la hotelería, y luego porque es la, el que genera la gran derrama económica que hay en los estados. Y de ahí empezaba Can, Can, eh, Canaco Servitur, estuvo eh, Turismo de Naturaleza, estaban los de Can, Canirac, la presidenta de Canirac, y las de nuevas cámaras que han surgido en el estado de Guanajuato y con eso se trabajaba y había nada más cinco, seis organismos legalmente constituidos, que era OCBs o OLCs, era el, de, el Comité de Dolores Hidalgo, era la OCB Guanajuato, era la OCB León, eh, la o, el Consejo Turístico de Celaya y el Consejo Turístico de San José y Turbide eran los seis organismos legalmente constituidos, la verdad es que como yo estuve como presidente de la CC, les puedo decir que había reclamos y no recla a estas cámaras, llegamos a, a revisar cómo trabajaban estos organismos de reuniones de 9 de la mañana y llegar a salir hasta las 12 de la noche de la noche revisando cada municipio, cómo estaba trabajando eh, esta, esta promoción recordemos que el impuesto al hospedaje anteriormente recaía en los prestadores de servicios turísticos, una parte. Era, era del 100% el 10%, se lo quedaba finanzas por manejo de cuenta, luego pasaba a la Secretaría de Turismo y a nosotros nos entregaba una parte a, los, a estos seis organismos, la otra parte se la quedaba secretaría y nosotros hacíamos los mixtos. Los fondos mixtos eran hechos, iniciativas privadas, go, gobiernos municipales y gobierno del Estado. El único organismo que sigue trabajando así es Guanajuato Capital. El organismo que sigue trabajando en su mayoría con iniciativas privadas es el, el Consejo Turístico del municipio de Guanajuato. Cuando nosotros... Eh, desaparece OCB Guanajuato nosotros armamos el organismo del consejo turístico donde sí estaban las cámaras representadas las cámaras, porque OCB no estaba representado por cámaras sino por personas en particular aquí nosotros estamos hablando de, de asociaciones civiles Ahora, aquí en este consejo turístico del municipio de Guanajuato está la canidad los transportistas los tour opera, eh, transportistas y turoperadores, está los hoteleros, los restauranteros, turismo de naturaleza, los wedding planners y, y hoteles tesoros de calidad y posiblemente ya está, va a estar una nueva asociación de hoteles eh, de congresos y convenciones aquí en el municipio de Guanajuato, la verdad es que eso es lo que ha funcionado, que hoy por hoy Guanajuato sigamos teniendo esta representatividad y que los hoteleros y los que las cámaras le siguen apostando esta promoción que ha tenido el municipio de Guanajuato. No es gracias al municipio, es gracias a que también los empresarios le están apostando económicamente, que están inyectando a, esta, a este consejo. trayendo una Ya tenemos una empresa de relaciones públicas que nunca había tenido el municipio de Guanajuato que también nosotros estamos tratando de tener notas a nivel nacional y a nivel internacional eso es, también es una de las, de las bondades que ha tenido el Consejo Turismo, de Turístico aquí en el municipio que es nuestro presidente es Javier Pérez Ordó pero bueno, esta es, esta es la parte fundamental que es lo que nosotros decíamos de estos organismos que debe de haber más iniciativa privada, porque al fin de cuentas ¿quién les interesa más vender los destinos que los mismos prestadores de servicios turísticos porque son los que tienen sus inversiones en juego así de fácil así son los que tienen el, el, el nivel adquisitivo para vender un destino obvio nosotros no jamás vamos a hablar mal de nuestros destinos mal de nuestras cosas porque nosotros le estamos invirtiendo hay mucha inversión en hotelería, en restaurantes, en todo en el estado, no vamos siempre vamos a apostarle en una promoción y en una difusión de un destino porque están las inversiones de mucha gente en juego, entonces creo que esto es de que no han entendido el gobierno del estado porque ahora estos consejos es más burocracia que que iniciativas propias, ahora están todos los secretarios que no aparecen ya los secretarios mandan gente porque a ellos no les interesa, no les interesa, ¿quién le va a interesar más? Pues a los prestadores, somos los que más estamos comprometidos, ¿quién más que nosotros? Por eso siempre ha habido, había habido una muy buena relación siempre con las, los anteriores secretarios, con todos, eh, con todos habíamos tenido una muy buena comunicación y un trabajo muy transversal, la anterior ley de turismo la hicieron con nosotros, nosotros trabajamos de la mano con ellos y estaba muy buena porque era, iba de lo particular a lo general, esta ley va muy a lo particular, no va a lo general, eso es lo que nos más nos preocupa. Pero más que todo, y, y, y también ya dejando todo esto, es que lo que están haciendo con el impuesto a los pedazos, o sea, nosotros ya no lo movemos, no lo operamos, no estamos, ya, ya todo lo que está haciendo el Estado es esto que ustedes están viendo, nosotros ya no tenemos representatividad. Representatividad tienen a tres o cuatro personas en los consejos estos que pues la verdad es que ni nos representan porque ya no son líderes de pre, ni, ni presiden cámaras ni asociaciones, son gente a modo. O sea, eh, definitivamente esta nueva ley tiende a burocratizar todo el sector turismo, ¿verdad? Y la verdad es que no hay una buena... Esperemos, esperemos que, que, que el Congreso entienda y nuestros diputados entiendan que los prestados de servicio turístico lo que queremos es trabajar de la mano, ¿eh? Nunca venimos... Y, y bueno, por muchos años ustedes han visto que el sector turístico siempre ha sido tranquilo. Nunca, nunca, no nunca somos... Eh, nunca hablamos mal, siempre trabajamos en equipo con los con con los gobiernos, sea si el color que sea él, ¿eh? la verdad es que nosotros no nos importa los colores, siempre tratábamos de, de trabajar de una manera muy transversal con los gobiernos, pero en es, en particular con este este gobierno ha sido muy complicado, muy complicado. ¿El estatal o el municipal? Los dos. Los dos. Sí, Obvio más bien, el estatal, porque no hay comunicación con él, eh, más bien, no el Estado en sí con el, el Estado, sino el secretario. Nunca ha habido un secretario, no ha, nunca habíamos tenido en la historia de Guanajuato un secretario tan ausente con el sector, o sea, tan alejado del sector, cuando habíamos sido un sector muy apapachado por los antiguos secretarios, por todos los anteriores, ¿eh? siempre Trabajando de la mano, yo, yo me acuerdo un hasta un, más de 20 años yendo yo a Tianguis Turístico eh, hasta el secret, el, el, secretar, el gobernador Juan Manuel dando desayunos, iniciando los tracabajos de Tianguis Turístico a trabajar muchachos, les va a ir muy bien, nos motivaba para, para generar buenas acciones para, para trabajar a, aquí en, en el estado, la verdad es que yo no veo competencia en los demás destinos. Siempre hemos sido muy unidos los destinos. Si quieren hacer un consejo estatal, háganlo, porque esa era la idea que nosotros en un momento decíamos: Guanajuato tiene que crecer a un buró como lo está haciendo efectivamente Aguascalientes. El, Aguascalientes nos está dando. Eh, dando el paso de cómo se están haciendo bien las cosas. También se están haciendo las cosas que se están llevando a nuestros secretarios, a, a nuestros directores que trabajaron en varias administraciones pasadas aquí en el estado de Guanajuato. Armaron un, La nueva secretaria de turismo de, de, de Aguascalientes fue mi compañera eh, presidenta. Cuando yo fui presidenta de los hoteleros, ella era la presidenta de hoteles de Aguascalientes y ahorita ella es la nueva Secretaria de Turismo de Aguascalientes, Gloria Romo. Y, y ahorita armaron un buro de congresos y convenciones. Se llevaron a nuestra director de, de, director de Turismo Municipal del Consejo Turístico de Guanajuato. Digo, por algo estaba, ¿eh? la verdad es que nos da mucho gusto que, que vieron en una persona que a, trabajó, que se puso la camiseta, la llevaron a Aguascalientes, se llevaron a varios compañeros de nosotros, eh, a, a trabajar y hacer bien las cosas, están entregando el impuesto sobre hospedaje para promoción y difusión de su destino, que es lo que se hace a nivel nacional. Esto esto de los fideicomisos en hotel eh, del 2%, esa era su finalidad, regresarlo el impuesto al hospedaje para promoción y difusión de los destinos. Ese era el objetivo principal de este impuesto hospedaje. Si bien es cierto que es un impuesto, que no es de nosotros, pero el que lo genera es la hotelería y que no estén tomando en cuenta la hotelería, eso es lo preocupante Perdón, una sí. aclaración sí ustedes ¿eh? el sí. impuesto es del que lo genera, una cosa es que tú le pagues al Estado por obligación constitucional, pero otra cosa es el acuerdo de cómo se administra, y es una responsabilidad del Estado, de que ustedes administren lo que generan en impuestos, no ellos. Eso es un gran error, un gran error de interés. Acabo de estar hace unos días en Acapulco acompañando al Riquet y quiero que vayan a ver esos espejos totalmente destrozados no, Acapulco, totalmente hecho pedazos. Los hoteleros, los llorando. Hay falta de seguridad, las calles deshechas. ¿Por qué? Porque la autoridad no los acompaña, sea del color que sea, yo. Eso puede suceder a Guanajuato. Si seguimos metidos en este valle con esas autoridades dedicadas al turismo, ¿eh? Mucho nosotros, Lilian. Necesitamos de trabajar de manera transversal. Ojalá y entiendan que nosotros no que lo único que queremos es que, que trabajemos de la mano, porque al fin de cuentas, uh -huh. nosotros uh -huh. están en juego las inversiones, como se les dije. Nosotros nunca habíamos no nunca nos habíamos sentido tan tan olvidados, tan desprotegidos como, como, como esta vez. No sé si llegaron a ver la, las, las opiniones que hubo dentro del Congreso. Fueron fuertes y muy claras. Este, se sentían de, más desprotegidos por, la, por parte de la secretaría. O sea, fue un, fue un descontento en general. Y ahí no pueden decir es que fueron los hoteleros. No, había presidentes. De, había, estaban la gente más importante del sector turístico de todo el estado en esta reunión que estuvimos en el Congreso. Había agencias de viajes, tour operadores, transportistas, hoteleros, restauranteros, turismos, turismos eh, operadores turísticos, todo había de ahí en, eh, en, eh, en esta reunión de, en el, del consejo. Lástima que no, no, pues no, nos no fuimos escuchados. Esperamos que de, después, más adelante, que viene el, el reglamento, que es lo más importante ya parte de esta ley, el reglamento, porque es el que le va a dar la regulación a esta ley, seamos tomados en cuenta, recordemos que esta ley, mal que bien, la van a querer cambiar en dos años, eh porque pues está tan mal hecha, que el siguiente gobierno Así va a decir, es. pues está mal hecha, pues hay que volverla a hacer. Y no claro. es un juego. Creo que no es un juego de estar haciendo una ley cada dos años. Es como Así. la del peje. Vamos a darle la palabra a Marilena, que está levantando la mano desde hace rato. Ay, a ver ay, si, lo, ay. si me escuchan con el ruido. Miren, Lili, nada más te quería preguntar algo. ¿Qué observaciones le pusieron ustedes? ¿Me voy a parar. A, al documento ¿qué observaciones le pusieron? nosotros en las observaciones que nosotros dimos es que de principio confundía, no sé si cuando vieron la ley, no te hablaba si de un municipio o de un estado en primera, era la primera observación que dimos, porque nos fuimos artículo por artículo Vimos que en una en segundo había falta de falta de falta de ortografía, mala redacción. Vimos que iba una ley de lo iba una ley muy particular, nos hablaba bajo segmentos, nosotros no trabajamos bajo segmentos, como se los dije. Nosotros cuando vendemos vendemos destino. Digo y, y la verdad es que cuando tú vas de vacaciones, nena, a algún lado Tú dices, yo voy a Vallarta porque quiero ir a la playa, porque ahí tengo algo, no sé. Tú vas a un lugar por, porque te gusta, pero tú no vas a ir. Voy a ir a Guanajuato por el segmento de naturaleza. ¿Tú vienes por eso? ¿No? O tú vienes, yo voy a Guanajuato por el segmento de bodas. No, yo vengo a Guanajuato porque tengo una boda en el castillo de en el castillo Santa Cecilia o porque tengo una boda en X lugar o sea, somos muy específicos cuando la gente viaja entonces se vende destinos, creo que hasta el gobernador hace muy bien, siempre vende muy bien el destino, yo lo he visto que siempre cuando promociona, promociona los destinos pero no veo un secretario vendiendo un destino me preocupa que siendo un secretario que no sepa que vender un destino es como yo sí, y fue cuando, lo dije muy claro con la, con, cuando estuvimos en el Congreso, es como aprender a caminar y gatear, así de fácil. Cuando, no, nosotros, primero uno gatea y luego uno camina. Pues primero son los destinos y la, y la consecuencia son los, des, los segmentos, pero no es al revés. No, no camina, no, no corremos y luego gateamos. O sea, Oye, primero... Y en... Ajá. Perdón, Lili, que te interrumpa. Y en este nuevo reglamento, ¿cuánto porcentaje les están regresando del impuesto este que les retienen? O sea, no, ya, ya no lo quitaron al hotel. Ah, ya, lo todo? Quitaron. ¿Ya? ya todo ya quedó, pa, pa, ya lo maneja todo gobierno del estado. Pasa, pa, haces un, un contrato con los municipios que yo fue lo único lo que pude lograr bajar porque ya caen el 25% a los municipios pero ya y sin etiquetar lo, lo que ahora hicimos en el municipio de Guanajuato es que a la hora que eh, ahorita que yo estoy como presidenta lo subí en una en una sesión de ayuntamiento y, me, y agradezco eh, que todos mi, mis compañeros del ayuntamiento me acompañaron y que cayera para la promoción y la difusión de o sea que estuviera etiquetado la gran diferencia es que ha sido muy complicado poderlo recuperar porque Híjole, con Satec, con Satec ha sido muy, muy complejo. Realmente es como oye, para que no te lo den. Oye, Lili, sí. por último, ¿cuánto dinero le están dando al consejo? Bueno, que ya no es consejo de promoción turística, o sea, ¿ya cuánto? Ya el ayuntamiento en esta nueva ley... Lo mismo que a ti te tocó, no. nena, lo mismo. Sí. ¿Ha dos, ¿no? No, ya ni no, me no era, un, era un... Es un millón. Un millón y... y sí, y, pero... No tres, tres, Cien, tres, doscientos, tres, otros... Tres. ¿Mande? Sí, ¿verdad? Se bajó sí, en relación poquito, a años. Es súper poquito, la mayoría de lo, lo que realmente lo que se mueve es del empresariado, realmente es sí. el, el que le está inyectando eh, el, el, la mayor y recordemos que destinos como San Miguel de Allende le invierten 30, ¿eh? 30, así de fácil. Por eso se ve la diferencia, o sea, sí. aquí es nada más eventiti pero que no están, que, que de alguna manera los trabajan, pero no hay dinero para hacer la promoción. La verdad es que yo no tenía idea de lo importante que es la promoción, pero es una de las cosas más importantes para que la gente vea lo que se está haciendo en Guanajuato, lo que hacen ustedes. Y la verdad es una tristeza lo que está sucediendo, pero pues esos datos son importantes. Por eso te pregunté, para poner a la gente... Este, sobre el contexto de qué es lo que están pidiendo, o sea, ustedes lo que están pidiendo es, pues, dinero, o pues de alguna manera que se les regrese lo que, lo que ustedes, como dice el Cidia, que están aportando, y por otra y por otra parte también que se, les, que se les tome en cuenta, no, creo que esas son las cosas más importantes que tienen y que no se que se no se burocratice el tema del, del turismo porque no es así, ustedes como lo dijiste, ustedes son los que lo están operando y lo están trabajando, lo cual la verdad yo reconozco tu trabajo y de todos tus compañeros, no los quiero mencionar a todos, pero son un grupo muy unido, y es muy importante, muy honesto, muy preocupado por Guanajuato, le meten mucha lana, y la verdad es que no puede ser que esté sucediendo esto, que no escuchen a la gente involucrada. Gracias, Lili, pero bueno, esto Gracias, nenita. Pues miren, nosotros la verdad es que todos estos eventos que ha habido en Guanajuato, la verdad es que hemos, estamos cerrando muy bien el año dejando de cosas, porque nosotros sí estamos generando nuevos eventos para Guanajuato, eventos y hemos traído grandes eventos de, de a nivel nacional e internacional. Eh, traer ATMEX no fue nada fácil, fue, de hecho fue nuestro, nuestro presidente de COTUEC, digo, digo nuestro presidente del Consejo de los turoperadores de naturaleza, fue Raúl Caramillo realmente que hizo toda esta coordinación para que, para que trajéramos ATMES a, aquí a Guanajuato Capital, que es el segmento más grande de turismo de, de naturaleza, y, y, y obvio, se, estuvo incluido Secretaría de Turismo pero realmente fueron los trabajos de, de, de, de, de Raúl, realmente Raúl y el Consejo Turístico que, que estuvo de la mano apoyando para, esta, para que esto surgiera. También el, eh, es, acabamos de cerrar con Lock México. Lock México es, es uno de los grandes eventos de bodas a nivel nacional e internacional. Eh, normalmente ellos siempre estaban en Playa del Carmen y fueron traídos aquí a Guanajuato. Eh, y la verdad es que se fueron fascinados, fascinados, fascinados de Guanajuato capital, ellos nada más iban para San Miguel de Allende y los, les dijimos déjenos hacerles un FAM en Guanajuato el consejo pidió nada más hacerles un FAM y la verdad es que a raíz de que les hicieron el FAM dijeron, no, a ver, Guanajuato es más bonito que San Miguel de Allende, o sea, vamos a a, a, a, a, a venderlo a los dos destinos juntos y la verdad es que se fueron fascinados, eran puros turoperadores de bodas de, de Estados Unidos y Canadá y, y Europa. Regidora, ¿cuál ¿no es tú que sea la motivación para sacar una nueva ley si la que tiene, la que está ahorita vigente, está funcionando? ¿Para qué se cambió? La verdad es que no sé por qué. Si la que, está, la que tenemos ahorita, había que, que, que innovarla, no, no grandes temas. Yo creo que mucho es tema de, de innovación. Yo creo que esta pandemia nos ha dejado muchas cosas, muchas cosas. Sobre todo innovar, lo que es repensar en el turismo y lo que no es, es lo que... no hemos visto aquí eh, eh, una, una ley por hacer hay que, hay que primero consensar yo, yo pido esto mucho bien eh, partidos políticos, así una gran un, una gran reflexión a todos escuchen escuchen a sus ciudadanos sí. escuchen a sus prestadores escuchen a la ciudadanía porque esto es lo, esto es lo que pasó por no escuchar por no escuchar a, a a nuestra gente de qué es lo que estaba pasando con los con, con sacar una, una ley nomás a lo, al, al vapor sí. realmente nada más es una ley sacada al vapor pero no este asunto de la de, de burocratizar no tiene, no tendrá que ver con las elecciones que se trata de tener más puestos que repartir después de las elecciones para poder comprar los votos para que ganen nuevamente a alguien o que el señor de turismo quiera, haya dado un manotazo en la mesa para decir aquí estoy, yo soy el poderoso y fíjense cómo se va a aprobar una ley sin que sea necesario, porque parece ser que es eso, ¿no? Yo más bien veo es como para que digan, miren que sí trabajamos. Es cierto la verdad la verdad, el, el, el es una ley poder. sí de que digan, miren, esta poder ley poder. en este congreso sí sacamos y estamos sacando iniciativas de ley nueva, pero lo malo es que sin tomar de cuenta la ciudad a los prestadores y que miren, no estamos, ojalá ojalá y que de verdad eh, analicen eh, sientan que que que, que se sienten con nosotros. Yo creo que el tema ya más preocupante viene la reglamentación. Ojalá que platiquen no, con nosotros. Mira, lo que debes pedir es que no la promulgue el gobernador del estado hasta que no se agote la plática con ustedes. No dejen llegar a la reglamentación. Que no se promulgue la ley. Eso es lo importante. Esperar que el gobernador Diego Sinue tome cartas en la estudia. No se promulgue esta ley hasta agotar el diálogo con todos los presidentes del Estado. Esa es mi idea. ¿eh? Desde ya, el día uno la... hemos tratado de hablar con todo el mundo y la verdad es que no estamos siendo recibidos. Así de fácil. Ya hemos Busquen agotado. En Sudáfrica. ¿Mande? En Sudáfrica. Busquen a Diego digo, en Sudáfrica. Digo, la verdad es que nos hemos movido por todos lados y por todo el Estado. ¿eh? No, no crean que... No, eh, no, no. Si sí, sí, el sí. alcalde de Guanajuato, Navarro, es también prestador de servicios turísticos a través de sus hijos, dice él, ¿por qué no ejerce su poder para convencer al gobernador y al Congreso? Se supone que él es muy poderoso, hasta quiere ser gobernador. Digo, la verdad es que no, nosotros lo que lo estamos haciendo nosotros como prestadores porque también no queremos que esta ley se politice. Ah, o sea porque no, no queremos cierto, que no, llegar la politizar, cierto, porque cierto. es algo que nosotros la vamos a trabajar si algo se puede llegar a politizar luego luego la verdad es que no hay no no vamos a llegar a un buen término entonces yo creo que eh, necesitamos trabajar esta ley con los prestadores de servicio y con el gobierno del estado eh, nosotros estamos dispuestos a platicar a, a ver las, las mejoras que se pueda ver sobre esta ley. Creo que con el Congreso ya no hubo el camino. Yo creo que debemos de ver ya a, a, a otras alternativas ya del de, de Gobierno del Estado, con lo, que, con lo cual ya estamos en pláticas para una mejor comunicación. Yo creo que ahorita con, por parte, yo creo que es Congreso y, y el secretario, no hay comunicación. Entonces, no creo que esto vaya a cambiar, ¿saben? No ha habido una buena, ya, buena, buena referencia nosotros la verdad es que eh, estábamos muy emocionados porque al fin de cuentas nos habían abierto las puertas el Congreso eh, la semana pasada que dijimos, bueno, aunque a última hora pero nos van a aceptar escuchar y el cual, sí nos escucharon, vieron nuestras observaciones y les valió Regidora, ¿Así? ¿y quiénes son los diputados por, por el municipio de Guanajuato? ¿O no hay diputados de Guanajuato? Sí, sí, del municipio de Guanajuato está nuestra diputada Margarita Ross, que la verdad ella ha sido un vínculo que nos ha estado apoyando para tratar de de, de, de remediar esta ¿Cómo se llama? Esta comunicación. Hasta Ay. eso ella nos ha estado apoyando en mejorar nuestra comunicación con ya ya no con el Congreso sino a través de gobierno del Estado. Eso es. Y también que bueno. Alguien muy, muy importante para nosotros que la verdad estamos muy agradecidos con ella y no porque sea del mismo color que el mío del partido, pero fue la única que nos estuvo apoyando hasta el final y, y fue la única que votó en contra de esa iniciativa de ley, fue decir, la verdad es que fue la única, habiendo más partidos de, opos de oposición que pudieron verla apoyado, eh, de hecho, uno, uno era de la del Partido del Poder Federal y votó a favor. <risa> o sea... Sí. Carlos Arce, por favor. Sí, gracias, Memo. Bueno, pues un placer tenerla aquí, regidora. Gracias, eh, Carlos. Cuando, cuando me envió la, la iniciativa, este, me, puse, me puse a, a darle una, una revisada. Eh, a ver, yo lo que veo es que ustedes tienen que dar la lucha en la Cámara de Diputados. Los señores diputados son los representantes de la ciudadanía y no hay mejor expresión que la ciudadanía organizada y ustedes son eh, un sector de la ciudadanía perfectamente bien coordinado y organizado y que defienden sus intereses, hotelería, restaurantería, este, operación turística, en fin. Entonces hay que dar la pelea ahí. Yo no entiendo cómo un diputado de San Miguel o de Guanajuato o de León o de Irapuato o de Salamanca este, pueda realmente votar a favor de esta iniciativa de ley. No, no entiendo cómo le puedan hacer y menos si hay una presión coordinada por parte de eh, las cámaras este, y los sectores turísticos. Hay que generar ese movimiento. Están contra la pared. Eh, y están contra la pared eh, primero porque pues este tipo de... A ver, lo que está sucediendo con el INE. Eh, uno de los argumentos muy especiales del INE es lo que dicen, el INE no se toca y aparte qué curioso que esta iniciativa venga del gobierno. Pues las iniciativas para cambiar la, la, las leyes electorales vienen normalmente de la oposición porque no se está a gusto, porque hubo, hubo problemas en las últimas elecciones, en fin, pero no las genera el gobierno. Bueno, aquí, ¿de dónde tendría que venir la iniciativa? para cambiar una ley de turismo. Pues esencialmente de los prestadores de servicios turísticos, de las cámaras, de la canirac, etcétera, que quieren ajustes, en fin. Qué curioso que venga del gobierno. ¿Eh? O sea, ¿por qué viene del gobierno? Entonces... Es... El negocio, hay negocios, hay negocios. Ah, bueno, entonces, por eso, este, a ver. Ya tenemos muchos años moviendo el abanico, entonces, como para que nos cotorreen. Entonces, ¿por qué están moviendo esto? A ver, me puse a estudiar. Lo primero, desde el punto de vista técnico, abuelo, abuelo de pájaro, hay errores de sintaxis y de ortografía brutales en toda la iniciativa. Sí. O sea, de dar pena ajena que presenten una cosa así. Es... Pero de pena ajena, muchas cosas no se le entienden, una bola de conceptos todos revueltos, en fin. Hay errores de sintaxis y de ortografía. Los conceptos están indefinidos. Uno lee la exposición de motivos y acaba más enredado de lo que estaba. O sea, la, alguien que no tiene la menor idea de cómo escribir una cosa de estas, pues ahí se echó un rollo y es lo que está como, como exposición de motivos. Eh, penosísimo, pero penosísimo. ¿eh? eh Y aparte lo firma el exdiputado, bueno, el diputado con licencia Aldo Márquez, que se ve que, que, que de legislador no tiene nada. El objeto, a ver, para, que, para sacar una ley hay que tener bien definido, técnica regulatoria, técnica normativa, el objetivo, el objeto de la, de la, de la, de la ley. Y no está definido nada una exposición de motivos nos debir, debería de decir cuáles son las causas los diagnósticos etcétera que hacen que sea necesaria una nueva ley de turismo y luego esas necesidades tienen que ser expresadas en, en objetivos el objetivo de esta ley es regular tan tan tan tan eso está en la ley de turismo actual lo que así lo, lo que es va. Eh, y eh, en relación a este objetivo, se va desplegando una serie de acciones, etcétera, casi todas regulatorias. Y cuando son regulatorias, quiere decir que va a tener costos para los particulares. Entonces, estamos hablando de economía también. O sea, va a tener que cumplirse con una nueva ley y con una serie de, de condiciones para, para todo esto. Vamos a cargar de más condiciones a los ciudadanos de más requisitos a los ciudadanos, de mayor tramitología a los ciudadanos, a ver cómo está esto. Aparte de que, ¿qué va a pasar con los fondos que se generan ahí? Ahora ya nos quitaron y ellos van a decir en qué se van a gastar, etcétera, etcétera. Bueno, ante este aspecto, pues deberían de organizarse estatalmente todos los prestadores y pues dar un manotazo en la mesa, en, en, tanto en el Congreso como directamente, pues yo hablaría con la secretaria de gobierno, por lo menos. De hecho, eh, ahí ya platicaturas. Sí. Bueno, habría que ir con ella y decirle oiga, pare esto. Primero, simplemente por cuestiones técnicas. Por, por, por, por decencia legislativa, párelo. Eh, a ver, en, en, en el gobierno federal ya vimos el desastre que traen con el llamado Plan B y y las mamarrachadas que presentaron, que están mal escritas, que están mal, que se equivocaron. Así está esto. Es un remedio de eso. Bueno, entonces hay que ir y decirles, paren esto, esto no lo pueden sacar, simplemente por, por, por no hacer el ridículo. Bueno, ¿qué, qué del contenido que hay? Pues, eh, por ejemplo... Imponer como función municipal el promover el turismo en forma particular, pues eso no es, un, no es una función del municipio, lean el 115 constitucional, eh, se crea la policía turística y ahora van a gastar dinero en la policía turística, van a tener que gastar los municipios este, fondos para crear sus policías turísticas. Yo sé que hay algunos alcaldes que les gustan mucho las ocurrencias y se ponen a hacer todas estas cosas, pero ahora para todos, ¿eh? Yo no sé eso, ¿cómo, ¿cómo concuerda, por ejemplo, con la idea de policía que tiene pues, el municipio que está más desarrollado en esto que es León? Ah, no, pues ahora va a tener que tener policía turística ahí, no sé si ya la tiene, en fin, pero, pero hay, habría que oír, oírlos incluso a ellos. Eh, propone también administrar muebles e inmuebles de interés turístico, pues yo no sé qué diga el porque ahora ellos van a ser los que van a, a este, administrar según esta, esta ley. Eh, después dice que el consejo consultivo, que será de apoyo técnico, o es consultivo o es técnico. Si ¿Sí se fijan de qué, de, sí. qué estamos hablando? Sí. Es, bueno, y después una serie de eh, obligaciones. A, al, al registro estatal de turismo, que ya está, ese ya está, sí. pero luego todo lo relativo también al sistema este de información turística. Eh, después obliga a crear una red de instituciones de educación superior para la evaluación de la conformidad y certificación de los servicios turísticos yo fui subsecretario de economía y me tocaba todo el asunto de certificación con la entidad mexicana de acreditación. Cuesta una la nota todo esto, ¿Van, van a obligar a las universidades, a la Universidad de Guanajuato, a la Salle, a la Ibero, no sé a quién, nada más a las públicas, a las privadas, no, para que sean certificadores. Eh, una serie de, de obligaciones este, para defender al consumidor, pues yo no sé, pero se me hace que deberían de consultar con Ricardo Sheffield a ver qué les dice en relación a la posición de Profeco también. Si ¿sí me entienden, hay un, una serie de condiciones que tienen que estar bien engarzadas. Si no es nada más, se nos ocurrió. Pero aquí parece que sí si es, se nos ocurrió. Es Pero llegamos a la gran innovación. Tienen una, una innovación increíble. Algo que surgió de la mente maestra de alguno de los diputados, probablemente sea el señor este grandote Aldo Márquez, eh, donde surge esta, esta, este concepto innovador de eh, zona de desarrollo turístico sustentable, artículo 33, repito, artículo 33, zona de desarrollo turístico sustentable, que es la... La ampliación del patrimonio turístico a cierto a cierto territorio y, por lo tanto, la gestión de un cambio de uso de suelo en esos territorios que son sustentables. Estos territorios se pueden llamar Sierra de Lobos, Santa Rosa o ejidos eh, colindantes con el el, la, la, el área. Eh, urbanizable de San Miguel de Allende. ¿Qué es lo que está en el Hice mi trabajo por ese lado y consulté también. ¿Qué es lo que está en el centro de esto? Un montón de negocios que traen, entre otros, el secretario de Turismo, el actual secretario de Turismo, enológicos. Eh, el asunto de la enología, que es parte muy, muy cercana al turismo y más ahora, que descubrieron que la uva es muy importante y están desarrollando todo esta, este, este trayecto vitivinícola en, en la parte de San Miguel, en fin. Hay 33 bodegas ya en San Miguel, también me lo dijeron, va bien. Es el quinto productor ya de vinos este, Guanajuato, eh, con algunos, y aquí em, se empieza a dividir, se empieza a dividir el, la parte enológica con los que realmente quieren hacer buenos vinos contra los villamelones que quieren poner una bodeguita para vender terrenos. Es un negocio inmobiliario lo que traen. En donde, ¿qué es lo que hacen? Venden, venden terreno con un... Con, con este, siembran vides, lavanda, y entonces tiene usted su casa con, con, su, con su vid. Eh, hay un sistema para recolectar la vida, hacer un vinito y le tocan cinco cajas de vino al año. ¿no? Entonces, ese es un gancho para vender terrenos y terrenos en dólares, muy caros, como está San Miguel. Y alguien, si no es que el propio secretario, y esto hay que llamar la atención porque habría ahí conflicto de interés. Atención, habría conflicto de interés. Fíjense qué serio está esto. Porque están cambiando esto precisamente para hacer negocios inmobiliarios. Entonces, esto ustedes no lo pueden dejar ir, ¿eh? No lo pueden dejar ir así de manera llana, pues ya ni modo no quisieron oírnos. No, no es de oír. Hay que denunciar lo que está sucediendo. Porque están haciendo una mezcla verdaderamente este, compleja de cosas ahí en la ley, inventando cosas. Para camu camuflajear el verdadero objetivo de esta ley, que es hacer negocios inmobiliarios y luego pedir que se cambien los usos de suelo por cuestiones y turísticas, porque están abriendo zonas de desarrollo turístico sustentable. ¿Qué dice Semernat? ¿Qué dice la Secretaría de, de, de, este, de Medio Ambiente del Estado? La secretaria. Vayan a verla. Platiquen con ella también. Este, y, y por cierto, levanten la bandera amarilla de atención o roja ya a la Secretaría de Medio Ambiente Federal. Pues, ¿qué es esto? ¿De qué se trata? Esto, está, esto altera la regulación ambiental. Bueno, todos esos problemas traen. ¿Cómo la van a sacar? Carlos... Mira, lo que, lo que, lo que están tratando de hacer eso es, es desproporcionado a, de veras yo creo que ni al propio presidente de la república que es especialista en eso se le hubiera ocurrido una cosa este, tan, tan jalada en los cabellos entonces Carlos eh, déjame sí. decirte una qué bárbaro, muy buena acá usted en Valle de Guadalupe ¿sabes de sí. qué se están fijando, Lilian de que mucho vino que están tomando en Valle de Guadalupe, es de importación chilena, y lo meten por Long Beach. Entonces, lo que acá decís, Carlos, es impresionantemente cierto. No dudes que empiezas a meter vino chileno diciendo que es vino cultivado en Guanajuato. Fíjate, vieron que te digo, que estaba pasando ya en Valle de Guadalupe para vender terreno. Te felicito, Carlos. Por ahí van. Ya, por ahí va la vieja. No, Muy bien. A ver, ahora que vendan terrenos, pues les digo que hagan sus negocios y que vendan terrenos y quien quiera comprar este, vides y, y lavandas y pagar en dólares un chorronal de dinero, que, que lo hagan. Y digo, está padrísimo el negocio y quien quiera vivir en el campo con su vid y con olivos también les plantan. Parece, es padrísimo. Lo que pasa es que aquí van sobre zonas como son especialmente los ejidos, pues para comprar muy baratos ejidos y hacer grandes negocios, precisamente con estos cambios. Sobre eso van, pero pues nada más hay que denunciarlos para que se sepa a dónde van, qué es lo que quieren hacer y qué, en qué lugares se puede realmente hacer esto y dónde. Eh, pero lo que me parece totalmente desproporcionado es cambiar una ley de turismo para tratar de hacer esto Esto no les va a funcionar, ¿eh? Esto no les va a funcionar porque van a venir los amparos y una serie de cosas. Están descubiertos, van caminando ya desnudos. Están descubiertos, eso es lo que quieren hacer. Eso hay que pararlo cuanto antes en el, con, en el Congreso, porque si no van a ser un ridículo, todos los diputados que voten por eso, va a ser uno de los más grandes ridículos legislativos en la historia del Congreso de Guanajuato. Así está la cosa. Pues de hecho ya pasó sí. ayer, le dieron el banderazo y ya la, la van a subir el día 8 hasta donde sé, sabemos que la van a subir el día 8 y no, no nos tomaron en cuenta, no mandaron, no aceptaron. ¿Mande? Oye, hoy es 10 Hoy es 10 Sí, digo, el día la 18 siguiente semana, la siguiente semana, El 18, la siguiente semana ya le dan el banderazo A lo mejor están problemas. Ah, la la es van, que van que someter a someter a votación está... ya ya, ya la van a someter a votación. Eh, les digo, la única que votó en contra fue Sire Ángel, fue la que nos la, nos acompañó y la única que escuchó, habiendo que había otra gente de oposición y aparte del gobierno de arriba. quiere <risa> hablar. A ver, de Bien. nuevo. Carla Mejor. quiere hablar. Ahorita, a, ver, a ver, a ver, no si ver, a ver, ni, es de ella es y Sí, Velani. Velani. Voy, es cosa de sí ella es, es la presidenta de la, la nueva presidenta Dame de la Comisión de Turismo. De Turismo. Lo que yo sé de Pues vayan a hablar con ella, pero. Eh, ya fuimos. Eh, no, fuimos no, a hablar. Pero ya con nuevas, nuevas, nuevas, este, nuevas argumentaciones. No, ya Ahí. fuimos. Les, les di, no nos quisieron dar mal espacio. Lo que estamos pensando es ampararnos, le, realmente es sobre, sobre el, esta, el ampararnos sobre esta nueva ley. Eh, eh, y esto es lo que ya les dijimos, es ampararnos hasta ante esta nueva ley, lo que está sucediendo, porque de verdad no están escuchando al sector. Y no es escucharnos nada más a, un, a unos, los de Guanajuato, es a todo el estado. Ya no quisieron abrir más mesas de trabajo con nosotros. Según ellos, ya con la mesa que tuvieron fue más que suficiente, porque como les dijimos todo lo que no pensábamos, ya nos dieron el carpetazo. Sigue Carla, por favor. Pues terrible. Nada, buenas, buenos días a todos. He estado siguiendo la transmisión por, por el Facebook y, pues, es totalmente reprobable la conducta y esta nueva iniciativa de ley o de cambio de ley que quiere llevar a cabo los diputados. Este, esto no es, no es más que el reflejo. La alta producción de productos turísticos provoca una influencia económica con una tendencia hacia el clientelismo, ¿no? Y lo estamos viendo una y otra vez en todos los municipios. Y ahora, con esto que quieren hacer, pues, es nada más reafirmar estas estas cuestiones, ¿no? Este clientelismo va dado con los empresarios locales y al final del día son prácticas que van a detonar en crisis territoriales. Ya lo hemos visto aquí en el municipio, cómo hemos sufrido por un turismo que no está planificado de manera integral y es un turismo que, que no tiene... A ver, ¿por qué en lugar de hacer estos, estos cambios a la legislación, por qué no se ponen a trabajar en la planificación turística? Simplemente porque no les conviene, porque no ganan dinero ahí. Me parece no, no, no, no. A ver, te voy a explicarla. Si sí hay planificación, si sí había habido no planificación. Hay, no hay ningún no, plan ahorita, turístico. No, no ver, hay. Déjame nada más te explico. La planificación la tiene que dar el Estado. O sea, ah. la, la, la orden te la tiene que primero dar la planificación, el Estado, y sobre eso se marca. Y el PIRI perfectamente sabe que cuando hemos, habíamos trabajado anteriormente, la que nos daba la, la, la, la marca la marca turística y aparte siempre aparte debe de haber dos marcas, una Así marca es. de gobierno y una ya. marca turística, porque no Así somos es. completamente iguales, somos la ley, la ley de turismo, turismo para el estado de Guanajuato y sus municipios, que sí. se acaba de reformar el 2018, en los artículos 18, 19, 20 sí, y 21, sí, sí, sí, sí. te marca que debe de existir una planificación turística de cada municipio. Sí, porque eso, eso lo hizo el que, por ejemplo, Cortazar si nada tiene. Más, nada más de... no tienen, y, y por ejemplo, a ver. esta en nueva el... modificación que hicieron fue el Güero, el nuevo secretario de Turismo. ¿Por qué? Porque quiere que le hagamos los municipios su trabajo. Anteriormente, el que nos marcaba la línea de cómo se iba a trabajar y la verdad es que perfectamente nosotros hacemos un plan 640. Veníamos trabajando con un plan de mínimo seis años. Por eso es que ahorita sigue habiendo eventos en el estado porque nosotros trabajábamos a, a, a, a larga, a larga. Si bien es cierto que ahorita ves un congresos que hay en León y que hay congresos en, en Irapuato, es porque ya lo veníamos hecho. Nosotros nos adelantamos planeando con estos congresos y convenciones que hubiera mínimo de dos años, ya traíamos el, el proceso. Efectivamente, en el municipio de Guanajuato nunca ha habido un plan de trabajo. A es diferente a un plan dos, de trabajo que un plan de... Que un plan turístico, no, no, no. no, no. Es es completamente, es son instrumentos de no, política completamente diferentes. No. no, diferente. no. Bien, son, son el Estado se marca un plan de desarrollo turístico que, es la, que tiene que estar vinculado con los planes municipales de turismo y eso es lo que no hay precisamente. En, en muy no, pocos no, municipios lo tienen. Claro que sí. Claro que sí, y está toda, todo te lo puedes encontrar en el portal sí, sí, donde está en la sí, planación. Yo lo, yo lo sé, digo, porque nosotros lo hemos trabajado con planes. De hecho, ahorita El, lo programa, que está estatal el, vuelo, el programa estatal de turismo que existe es el de del trabajo. 2013 al 2018, es el único que está y es el que está vigente. O sea, es el único plan que tiene del 2003, sí, al es el 2018. que venía siendo la secretaría anterior, que es el que sí veníamos trabajando, pero es que el sí, que está, está vigente. 28. O sea, aquí aquí no aquí, lo que te estoy tratando de decir es que no hay planeación, o sea, el vigente sí, es el de 2003 no al 2018, hay no hay planeación. Y ese en es el, el punto, ese es municipio. el punto. Ese es el punto, Patri, eh, Liviana. El punto es que mientras no exista planeación, estas personas pueden usar y abusar de la ley en todo su contenido para poder aprovecharse y para poder generar estos mercados y estas lógicas mercantilistas de abuso de poder, de abuso del uso de suelo, de cambios de uso de suelo, de poner los, los mercados que quieran en donde quieran. A ver, por ejemplo, esto de, la, de los vinos, ¿no? ¿De dónde van a sacar el agua? Somos un estado que estamos en, con una crisis hídrica y están promoviendo la producción de vinos. Cuando la industria vinícola necesita muchísima agua, o sea es algo tan ilógico como eso, eso que se debe a que no hay una planeación desde el turismo desde el estado ni de los municipios entonces digo también son cosas que se deben de tener, que, que se tienen que promover también desde los ayuntamientos y esa sí es una responsabilidad que sí les toca a ustedes como regidores estar promoviendo también esta cuestión y estar empujando para que los diputados también hagan la planeación que debe de haber también desde el estado eso es lo que quería comentarles. Es que parece a... que existen los, con, los consejos turísticos de los estados de Guanajuato. Allí es donde hace la planeación concreta de todo, de todo lo que se trabaja. ¿Pero cuál planeación? No hay planeación. No, por eso no hay. Por eso te estoy diciendo que ahorita no hay. Anteriormente, en las anteriores secretarías sí había, sí había una planeación que era la que nos marcaba lo que nosotros veníamos trabajando. Tan así que llegamos a ser el quinto destino más visitado. Así es fácil. Por eso traíamos un quinto destino más visitado. Ahorita Pero el no, que sea el destino más no visitado no, no quiere decir que tenga ventaja sobre el territorio ni sobre los ciudadanos, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, ahorita acabo de terminar una encuesta y estoy escribiendo acerca de, de, de la percepción social del turismo y la gente dice que son mayores las afectaciones que los beneficios, ¿no? Entonces son cosas distintas que no se tienen, no porque se el destino más visitado quiere decir que estés haciendo las cosas bien. Digo, debemos primero no de entender qué es cultura turística, generar cultura turística. La generación Esa de la, la cultura turística es el disfrute y también se puede hacer esta generación. Y esta cultura turística viene también desde los propios ciudadanos. Pero si tú como ciudadano no tienes acceso y se promueven eventos elitistas donde ni siquiera puedes transitar por tus calles, por ejemplo en la cata de vinos que te hacen rodear, porque no puedes pasar, porque tienes que pagar un boletito para poder pasar en tu, en tu diario caminar, Ahí se vuelve ya un, un, un evento elitista, ¿no? Por ejemplo, los túneles que los cierran y afectan a toda la población, ¿eso qué es? Eso, eso es falta de planificación y se tiene que hacer, o sea, no hay justificación. Yo, yo considero que hay cosas que se deben de poner a trabajar los diputados, que, que es el, el eje central, el, el eje rector debe de ser la planeación, y una planeación que esté hecha consensuada con todos los actores, no nada más con el consejo turístico ni no nada más con los gobernantes ni con los diputados, sino también con las sociedades que al final del día somos los que estamos experimentando y los que estamos viviendo y padeciendo todo lo que se genera a través del turismo Memo, este. a, sí. a ver, nada más muy interesante esto de la, de, de, de la planeación, yo creo que evidentemente, eso es gobernar entonces es parte del gobierno y entonces no se hace eso Aparte, para planear, pues tiene que abrirse la planeación a la consulta pública y eso es lo que no quieren hacer. O sea, como que ya no nos hicieron caso porque ya no cerraron la puerta y la diputada Melanie ya no nos quiere oír? Pues, pues si son es su obligación, para eso están contratados. Y si no es ella con los demás y de, las, de los demás partidos políticos lo mismo, hay que ir a hablar con ellos y decirles, a ver, ¿van a jugar estos, estas cartas así? Eh, los diputados, a ver, los diputados locales de León, pues que vayan los de León a decirles no estamos de acuerdo con esta, con esta iniciativa y los de Irapuato, lo mismo, los de Irapuato, los de San Miguel de Allende, lo mismo, que hablen con ellos, con, el, con su diputado. Bueno, de hecho, la, pero, una de pero, las diputadas pero, que votaron, pero, una de, déjame, de las diputadas que votaron en contra de, fue la de Irapuato. La de Irapuato eh, no, fue no, la no, que no, votó no, en contra. Pero ahí eh, está Sanela también. Pues que vayas, ¿mande? Ahí está Sanela, Víctor. Sanela, pues es su representante también de Irapuato. Pero mira, nada más, eh, a ver si te a ver, a ver si, si podemos conseguir aliados en esta lucha. Sí. Este, artículo 33 de la iniciativa dice Declaratoria de Zona de Desarrollo Turístico Sustentable. La Secretaría, en coordinación con los ayuntamientos, promoverá ante el Ejecutivo Federal la Declaratoria de Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable, a efecto de que permitan crear o ampliar el patrimonio turístico en la demarcación territorial que se pretenda sea objeto de dicha declaratoria. Los ayuntamientos garantizarán que los usos y destinos de suelo previstos en los planes o programas de desarrollo urbano sean compatibles con la vocación turística de las zonas de desarrollo turístico sustentable, Verbo y Gracia, Santa Rosa. Infraestructura de zonas de desarrollo turístico. La artículo 34. La Secretaría, en coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y Estatal, así como con los ayuntamientos y los sectores social y privado, creará o adecuará la infraestructura que requieran las zonas de desarrollo turístico sustentable, considerando también las necesidades de las personas con discapacidad, la eficiencia de recursos y la re resiliencia ante los efectos del cambio climático. Artículo 35, la Secretaría impulsará la creación de empresas turísticas, ya también ellos se van a meter a, a esto, que realicen inversiones en las zonas de desarrollo turístico sustentable y procurará la asistencia técnica y capacitación en coordinación con las dependencias y los interesados. En igualdad de circunstancias se dará per, eh, preferencia a los trabajadores y proveedores de la zona. Eh, eh, artículo 36, la realización de nuevas construcciones, así como los rótulos o anuncios en una población o zona que se declare de interés turístico, deberá ajustarse al carácter, estilo arquitectónico de la misma, conforme a los reglamentos municipales. Crea y quieren crear, junto con los ayuntamientos, junto con el, la administración municipal de Alejandro Navarro, por ejemplo, este, zonas que sean urbanizables, en, que se les llama ahora zonas sustentables, en zonas que son... de reserva ecológica. De, de protección ecológica, como puede ser el caso de... De Curcusola, de Coto de Lecino, de la Bufa. ¿Quién estaba claro. de, de secretario de turismo, por cierto? ¿Quién estuvo de secretario de sec Asencio, dueño Curcusola, que dirá El dueño que de, de Curcusola. A ver, ahí está la mano. Quieren hacer negocios. Eso, Así es. en términos de anticorrupción, se llama captura regulatoria. Están tratando de sacar regulaciones, leyes, normatividad, para hacer negocios. No ¿Yo? pensando en, en, en generar algo relativo al interés, al, al, al bien común. No a construir bien común, sino leyes para construir bienes privados. Eso no se vale. Pues yo creo que están promoviendo una marcha. De los prestadores de servicios turísticos, que sea el turismo no se toca. Es lo que está buscando el gobierno, porque hace falta eso. La manifestación social de todos los que trabajan para el turismo para que vean que, la, que están obrando en contra de los intereses de la mano de obra importante de los municipios turísticos de Guanajuato. A mí me parece que, que quieren promover una marcha de ese tipo. Y, y más, que, más bien de, tendremos que hacer la contraparte social, ¿no? De, más bien los usos de suelo no se tocan, las reservas ecológicas no se tocan, o sea, más También. allá del turismo, esto va más allá del turismo. Ya va, va ya la afectación patrimonial que pueden hacernos desde el patrimonio natural, porque eso es lo que va a suceder al final del día. O sea, estas lógicas mercantilistas y esta privatización del espacio urbano, esta, o sea ya, ya las hemos visto una y otra vez, no solamente en este municipio, en, mucho municipio, en muchos municipios, el acaparamiento de los recursos. ¿no? Ahora, ¿cómo va disfrazado? Va disfrazado de turismo sustentable, va disfrazado de desarrollo sustentable, sí, cuando al verdad. final del, del día pues es una discursiva que nada más está in, indicando y reivindicando una vez más el, el abuso del poder sobre el territorio de los que más tienen, son los que más, los que más pueden son los que más acaparan, ¿no? Entonces creo que no debemos de permitir esta situación porque es, es dañino incluso para la industria, o sea, yo no, no digo que estoy en contra del turismo, no, estoy, estoy en contra del turismo mal ejecutado, estoy en contra del turismo que, que se utiliza como una, como una herramienta para... para excluir a la sociedad como una herramienta para poder, para gandallarse, porque esa es la palabra, son unos gandallas que se adueñan de todo, ¿no? Y que son solamente unos pocos los que tienen los beneficios. Ese es el turismo mal intencionado. Estoy de acuerdo con el turismo cultural, estoy de acuerdo con el turismo de que venga la gente a conocer, del que enriquece, el que hay este cambio de culturas. Ese turismo es el bueno, no el turismo gandalla, ¿no? Este, y por otra parte, pues habría que ver la ley de planeación también en ese amparo y cómo se contrapone con las leyes de planeación, con las leyes, con la ley agraria, por ejemplo, también, y con las leyes generales, la ley general de asentamientos humanos, o sea, porque sí, si, la, incluso la ley de aguas, ¿no? ¿De dónde van a sacar toda el agua para la dotación del servicio? O sea, hay muchas cuestiones que, que están fuera de, de la legislación, del marco legal, con esta idea que se les ocurrió para transar más. Y, y pues que no debe de, no, no podemos permitirlo, o esto va más allá del turismo. Creo que creo que es más la defensa del territorio y la defensa de por, por, por, la, por la preservación ecológica de lo que de lo que tenemos todavía, ¿no? Hay que hablar con los hay que hablar con los grupos eh, ecologistas del estado, este, que vean este artículo 33 a ver si les gusta. Yo más este, quiero hablar de, de decirle a Lili que no sabes cómo te agradecemos porque si, hubiera, si no hubieras levantado la mano, si no hubieras tenido, en este caso, también la valentía de decir lo que estaba pasando, probablemente, bueno, muchos todo el mundo andan metidos en trabajar y no precisamente en las leyes si no se hubieran dado cuenta. Y ahorita esta desmenuzada que yo también estuve leyendo un poco, este, no le di el contexto tan, tan lo, lo implicable para, el sur, para nosotros o sea ahorita nos, debe, nos están diciendo que no hay agua y por otro lado nos están abriendo la brecha para que hagan lo que quieran con la sierra, lo que quieran con las zonas de reserva y lastimen a la ciudadanía entonces yo creo que todos dependemos del turismo, a la gente que pone que dice que Guanajuato no, no dependemos, claro que dependemos porque cada turista que viene trae dinero, pero también sí deja basura, deja, este, consume agua, o sea, es una cadena de, de, de favores. Y entonces, pues Lili, lo único que te puedo decir es que gracias, que vamos a estar, bueno, en lo particular, voy a estar muy al pendiente de lo que está sucediendo e invitar a todos los grupos y socializar lo que está pasando, porque realmente esto no... Se puede dejar así, independientemente de que tú pertenezcas nada más a un sector, pero todos nos interesa porque somos de Guanajuato. Al final de cuentas, es lo que le vamos a dejar a nuestros hijos. Muchas y, gracias. Sí, y, y aun cuando es de un sector turístico, o sea, yo sí reconozco este esta valentía que ha tenido de decirlo y de, y de exponerlo, ¿no? Porque, por ejemplo, yo me doy cuenta con mis compañeros de, de la maestría que también eh, son pertenecen al sector turístico y ellos están como, ay, se vienen cosas fabulosas, ¿no? Algunos de ellos vienen muchos cambios que nos van a beneficiar mucho al sector turístico, o sea, yo creo que ahí ya va también mucho la moral de la persona y esa, pues, esa verdadera preocupación de que se hagan bien las cosas y esa parte sí te la agradezco, Liliana, que, que, que haya socializado esta información y pues igual vamos a estar al pendiente para lo que podamos, como podamos apoyar. Sí. sí. Digo, la verdad es que gracias, gracias por darme la oportunidad. Eh, nosotros como sector turístico del Estado de Guanajuato ya cerramos filas. O sea, nosotros eh, perfectamente trabajamos con todo el Estado, con todos los prestadores de servicios turísticos de todo el Estado. Estaremos cerrando filas. Eh, eh, obvio, estaremos viendo qué podemos hacer eh, en cuanto... Ver la mejora. Hemos estado hablando con, con el presidente de la Mexicana de la Nacional de Atenez para que dé su postura. Ya traemos, de hecho, una postura de Armando de la Garza. Luego les mando el video. La verdad es que muy llama la hotelería nacional. Es un, es un, o, o sea, un, un referente que ya cerremos filas lo, el turismo en el, a nivel nacional y cerremos filas de lo que está pasando en Guanajuato. Y, y la verdad es que sí nos preocupa porque dirán que el turismo aquí no depende, de verdad, no saben la infinidad de gente que depende del turismo en el municipio de Guanajuato. Desde el señor que de verdad eh, se volea los zapatos, al que le, eh, nos vende la fruta, a, a la gente que generamos empleos, de verdad, de verdad, lo vieron en pandemia, cuánta gente necesitó del turismo si sí, hay que trabajar perfectamente con, con Sido, contigo Carla, de una, de un primero, yo siempre he dicho que, y por eso eh, eh, ahorita como presidenta de, de la Comisión de Turismo aquí en el municipio, primero hay que poner un orden en Guanajuato. Es hay, un reglamento, hay un reglamento en materia turística, que es el que estamos trabajando, pero como, como yo se los dije, yo no lo voy a sacar al vapor, yo quiero escuchar ambas partes y todos los y todos los sectores. Me he sentado ya con la mayoría. Todavía me falta escuchar a guías, promotores, estudiantes, porque me tengo que sentar con todos para primero poner un orden en Guanajuato. Y lo más antes importante hacer... es la población, Liliana, ah, porque es lo más no, importante, antes que los turistas sí. y que todo y que los servidores que, que se dedican sí, a la población. Sí, pero primero, es un reglamento en materia turística, no sí, en un... Pero es tienes, un... En, mira, en cualquier reglamento, en cualquier ley, en cualquier plan, siempre debe de estar involucrada la sociedad. Mientras la percepción de la sociedad y las necesidades reales de la sociedad no estén ahí vertidas, ningún reglamento va a funcionar. Digo, la, la verdad es que se está abierta las puertas. No tengo ni, no tengo en que no, es, no no participen. O sea, yo he estado viendo al que participe, el que quiere estar eh, opinando. Pues, eh, entonces, a ahí viene su de... responsabilidad de abrir los mecanismos de claro, participación. Claro, claro, lo sabré. Primero estoy sentándome con cámaras de asociaciones y con prestadores de servicio, porque muchos no tienen cámaras de asociaciones en caso de guías y promotores. He estado sentándome, no lo voy a sacar a nomás al así, porque así tiene que primero iniciar, primero con Guanajuato poner un orden y luego empezar con políticas públicas en materia turística. Y un plan de trabajo de un año, de mínimo de tres a seis años, porque así trabajamos nosotros en materia turística. Como tú lo comentabas, no sacamos a bajo caída, hacemos planes a más años. Y eso es lo que queremos, que esto vaya trabajando de la mano, pero que sean los prestadores, los que la trabajan y los que van a hacer este reglamento obvio de la mano con regu mejoras regulatorias en leyes de nivel federal que nosotros nos marca e irlas alineando como tenemos la norma 7 a nivel federal, como la norma 10 a nivel federal, que las podamos ir re regulando. Pues todo tiene que venir de la sociedad, yo insisto, mientras la sociedad no esté involucrada, pues nunca se van a ver las realidades, ¿no? A nunca ver, van a qué habla, Ni habla, las realidades habla. sociales, ni las políticas, ni las económicas, porque podemos decir Ay, nada habla. más así. Permítame, Piri, estoy habla. hablando, permítame, Piri, estoy hablando yo. Mientras no veamos las realidades y mientras no veamos todo el espectro y nada más digamos es que beneficia a mucha gente, a ver, dame datos de cuánta gente beneficia, dame datos duros, dime cuántos empleos se generan, dime cuánto se paga en ese empleo, dime cuántas cuánta población realmente está ganando del turismo, o sea, tú puedes decir yo le doy empleo a, a, a mucha gente, yo también te puedo decir yo le doy empleo a mucha gente, pero no quiere decir que lo que yo haga esté bien, la minería por ejemplo da empleo a mucha gente y no quiere decir que la minería esté bien enfocada tampoco, no o sea, hay que ser muy cuidadosos en ese sentido y te, estar, estar con la apertura de, de recibir críticas y de recibir también las observaciones que se puedan dar por parte de la sociedad. Porque al final del día, como te digo, y lo vuelvo a repetir, mientras no existe esta articulación, la política vieja de yo hago lo que quiero, ya pasó de moda. Ahorita lo que está es el... Control. Es un ejemplo, también te voy a preguntar. Eh, como dijo Carlos Arce en la pregunta del INE, también le vamos a preguntar a toda la sociedad de cuando sacas una mejora o sea porque sí, mucha gente también necesario. te, va, te va a decir pues sí, eso sería pero lo hay ideal. mucha gente que también está está maleada, yo creo que hay que tener los eso. organismos de a quién vas a, a, a quién con quién te vas a sentar para realmente sacar un reglamento es que eso es exclusión, ah, Lolita. eso no es inclusivo eso es no, no, sí. está pidiendo la voz ¿Sí? Señora Don María Dolores. Hola, ¿qué tal, Lili? Sí. Bueno, antes Buenas tardes, nada, señora. Buenas tardes ya. Buenas tardes para Bien. todos mis compañeros de observatorio. Lili, un gusto que nos estés acompañando. Igualmente, señora. y este, Para todos los que nos siguen en Facebook Live también. Muy buenas tardes. Antes que nada, este, yo quiero agradecerte, Lili, eh, porque yo la verdad es yo no, no estoy empapada en el tema del turismo, eh, aquí eh, la nena dijo que, que todos todos eh, nos estamos beneficiando del turismo yo siempre he dicho lo contrario yo no me beneficio del turismo porque yo no soy yo no soy promotora ni tengo un negocio de turismo ni nada por el estilo soy una maestra ya jubilada eh, sin embargo sí es importante la promoción que se le da a mi a mi ciudad porque la quiero la amo y quiero lo mejor para mi ciudad por eso también estoy aquí en observatorio. Eh, qué bueno, qué bueno que estás poniendo esto sobre la mesa. Un, es, a mí lo que más me gusta y lo que más me, me fascina de toda esta controversia que se está dando aquí es que la gente, la gente, sobre todo los ciudadanos de a pie común y corriente, que no estamos este, metidos a lo mejor en el turismo, que, que estemos informados de lo que está pasando, de esta iniciativa mal fundada que se va a subir ya al pleno y que va a ser votada. Le digamos a, lo, a los ciudadanos que nos unamos para, para, para, no, para no dejar que esto pase, ¿sí? porque a final de cuentas sí va a, a repercutir en, en todas las cuestiones, ya hablaron de agua, Sí, pero también de los lugares que a nosotros nos preocupa y nos ocupa que son los lo, lo, lo, lo ecológico y que se vea realmente que la gente conozca que esto esta iniciativa es un negocio un negocio redondo para quienes, para los que están promoviendo esta iniciativa, ya lo acaban de mencionar este eh, está la gente de, de, de Curcusola ¿sí? está Sanela eh, bueno, hay mucha gente que está dentro que le va a beneficiar en su familia y en sus personas, nada más para ellos, no para el beneficio de toda la ciudadanía. Yo estoy también a favor de que sí, si nosotros no estamos eh, recibiendo un beneficio, por decirlo así, como que no somos prestadores de servicios de para el turismo, pero que sí defendamos lo que nos corresponde y estoy a favor de que sí se nos tome en cuenta como ciudadanos, para saber y para poder apoyar, más que nada, apoyar esto que no debe de continuar, y que los diputados sepan que la ciudadanía no está a favor de esta iniciativa tan mal propuesta, ¿sí? Que solamente va a beneficiar a unos cuantos, ¿sí? Porque ellos lo están haciendo como negocio. Yo lo que estoy entendiendo es que es un negocio, un negocio para estas personas, no para beneficio de toda la ciudadanía. Y te lo digo y, y lo digo abiertamente y claramente, desconozco, desconozco lo que es la ley de turismo. ¿sí? Ya me estoy dando cuenta que hay un plan, que vienen trabajándolo desde hace tiempo, que no hay un programa ahorita vigente con toda la problemática que existe en la actualidad y que eso es lo que se debe de sentarse y analizar. Y que a, a final de cuentas, yo siempre lo he dicho, mira. Ahorita, a mí Carlos me sorprende y yo, la verdad, sí. mis respetos para él, porque él, antes de hablar, sustenta, pero en base a ley, ¿sí? Lee lo que es la ley, lee este uh -huh. el artículo 33, el 35, el 30, o sea, está sustentado y la gente, desgraciadamente, la gente que tenemos, eh, que nos está. Eh, legislando, la gente que nos está representando tanto en las cámaras como en el ayuntamiento, no leen, no leen, no estudian, no se preocupan por ver cuáles son realmente los beneficios que va a tener la ciudadanía o los perjuicios que va a tener la ciudadanía. Y, y que quede bien claro que todos ustedes, inclusive tú, Lili, que eres regidora, se deben a nosotros. Para eso están ahí, para defender los derechos de cada uno, de cada uno, escúchalo bien, Lili, de cada uno, y que lo escuche Ajá. toda la ciudadanía, de cada uno de los ciudadanos, no de un sector, mmm, llámese turismo, llámese obra municipal, de, de cualquier sector, no nada más están trabajando para ese sector, ¿sí? Están trabajando para toda la ciudadanía. Y bueno, ese es mi comentario, y te agradezco que hayas abierto esto, para que la gente, la gente lo sepa, y pueda apoyar puede apoyar, pero siempre y cuando se nos tome en cuenta y en consideración. Muchas gracias, Lili. Claro que sí. No de nada, señora Lolita. Gracias. Yo, yo nada más, Lili, quiero decir que, de quién, quién tiene sí. la iniciativa. Es el Partido de Acción Nacional. O sea, Así si es. Ya la, ajá, El problema es que si ya la subieron, pues va a pasar y eso, tristemente, no, no, pues va a pasar. No no, a no, no, no, no, no, no, no, no. Hay que Nena. No, no, no, no podemos no, no, no, dejar que pase. Nena. No, discúlpenmelo. No. ¿Por qué votan en bloque? Perdón. O sea, disculpen. No, sí, a, no, no. a ver, ¿A nena? No aquí no hay, se, hay una cosa, el poder lo no tenemos los ciudadanos y lo hemos estado no, no, no, no, demostrando bueno. poco a poco bueno, bueno. y si todos nos unimos con el sector turístico, con Ahí ciudadanía, sí no pasa porque Ahí no pasa. Por eso, yo estoy hablando de que si la iniciativa la sube, ya al final el Partido Acción Nacional, la que suba la van a votar a favor y Lili sabe que es cierto. Entonces, por eso, ahorita estamos a tiempo de aquí al 18 de hacer, de hacer la ciudadanía algo. Yo estoy diciendo, si hay modificaciones y la vuelve a subir el PAN, sí va a pasar, pero si ahorita no se hace nada, por bloque va a pasar y no se hace nada. A ver, a ver, nena. El observatorio, bueno, porque es un organismo plural que lo escucha muchísima gente, ¿eh? hay más de 10.000 gente que nos escuchan. Hoy se ciudadanizó en la discusión de la ley de activismo. Mucha gente no la sabía. ¿eh? Yo bendito Lili, que tenga ese valor de dar la cara. Hoy están diciéndole a la gente, ¡Agua! Que nos quiere meter una ley de que nos va a afectar. ¿Mm? ¡Ojo! Hoy se ciudadanizó un proyecto de ley artero que Carlos lo hizo con una extraordinaria brillante por, porque detrás de eso están los intereses oscuros ¿Quién es el dueño de Cusola? Pues, ¿Quién está atrás de los intereses a Miguel Allende? Vean todo lo real que hay una ley donde busca violentar el Estado de Derecho y afectar al pequeño, al pequeño hotelero al pequeño restaurante con la finalidad de beneficiarse un grupo que viene por un botín. Ese es muy claro. Acá. Gracias. Gracias. Sí. Oigan, ya hay que hay que leer los, este, los comentarios porque este ya ya va a ser hora del otro partido y se nos va a ir la gente aquí y creo que hay Ajá. comentarios muy importantes. Sí nada más le, a la regidora pues tiene un gran trabajo regidora cuente con nuestro apoyo en, en la Gracias, cuestión de que carita. si tenemos que ir los ciudadanos al congreso a manifestarnos por esta no. situación pues ahí estaremos pero sí nosotros no podemos hacer la gestión desde aquí desde el observatorio pero por supuesto que podemos apoyar con nuestra presencia y con Gracias, la. Gracias carlita Digo, la verdad es que estamos haciendo lo más que se pueda con todos, moviéndonos por todos. O saben, de verdad, nos estamos moviendo por todo el Estado, porque al fin de cuentas, de verdad, es preocupante lo que está sucediendo con esta nueva ley. Y a veces las manifestaciones sociales pues son lo, lo último, ¿no? Pero hay un pensador que es de mis favoritos que dice pide trabajo, si no te dan trabajo, pide pan, si no te dan pan, toma el pan. Entonces, si no nos dejan otra opción... Pues vamos a tomar el pan, ¿no? Estamos moviendo por todo el estado. El turismo. Digo. Lo, sí. Digo, me, me, me, me, me, digo, la verdad hasta me preocupó que el gobierno, de gente del gobierno federal apoyando esta iniciativa de ley, eh, pues, O sea, no es tema de colores, o sea, es tema de que de verdad analicen lo que están haciendo eh, analicen lo que está pasando en esta en esta nueva ley. Mira la, la ley la ley no está en condiciones de pasarla. No sé si le habrán ya no. hecho cambios o ¿okay? qué. Sí. Si está como estaba como la, la iniciativa que se envió, eh, claro, pasó a la comisión en la comisión se votó, eh, pero eso no significa que todos los diputados van y vayan a votar a favor. Todavía ese ese trabajo hay que hacerlo. Digo, habría sí. que hablar con los diferentes grupos parlamentarios y decirles y comentar, pedir una reunión con el, el, el, el líder de la cámara de, de, de, del Congreso, perdón, hablar con él muy seriamente las fuerzas, las fuerzas vivas del turismo y me imagino que hay que sumar a las, a las, a las fuerzas ecológicas del estado, pues para decirle, oiga, pues qué es lo que vas a, a, a sacar, de qué se trata este asunto, ¿no? Digo, y la verdad Nadie es que... Nadie les no sé. había pedido esto, ¿por qué? ¿Cuáles son las razones? No, hay, hay, hay muchos caminos todavía, ¿eh? Digo, la verdad es que hasta con, No sé si sabían que nosotros como prestado de servicio le estamos apostando a la, a la huella de carbono de, de la sierra. Nosotros apostamos dinero, trae una iniciativa que trae el eh, la, de, la de aquí de Ecología del Estado, y nosotros como consejo turístico le inyectamos dinero y es una iniciativa que, para, que debe salir de los prestadores de servicio turístico. Al menos en el municipio de Guanajuato, nosotros como sector turístico eh, hemos hecho, eh, traemos las certificaciones H2O en temas de agua, en de reciclaje, en de no lavado de sábanas, que muchas veces nuestros turistas no entienden que lavarse diario las sábanas cuando te quedas más días, el consumo de agua, estamos tratando de hacer conciencia, es bien complicado con el mexicano, eso sí debo de decirlo. El, el mexicano no tiene esa conciencia de, de, del cuidado del agua, el americano sí, el extranjero sí, eh, es algo con lo que estamos Tratando de hacer, nosotros estamos tratando de empezar ya a quitar las botellitas de agua y empezar a dar jarras de agua. Hay gente que todavía de verdad no nos las acepta, eh, sobre todo de verdad el mexicano. O sea, el turista mexicano es el que todavía no nos las acepta. Eh, traemos eh, una empresa de reciclable de vidrio. Estu estuvimos, porque aparte estábamos tratando de hacer que empresas guanajuatenses nos hicieran este trabajo. Conseguimos en el de vidrio, eh, nos dimos cuenta que solamente había en, en Guadalajara y en Monterrey. Encontramos una de León y la verdad es que ella bien la verdad es que nos sale más caro llevarlo a León, pero decimos, no importa con que nos salga para el viaje, y juntamos el de todos los, de todos los prestadores para llevarlo a León. El de las botellitas hicimos con la empresa, ¿cómo se llama esta empresa que, que te da apoyos? de eco, COFOSE, hicimos el, eh, convenio con las, por decir, con las cámaras de asociación, tratamos de, de hacer convenio con COFOSE y en tema de los aceites traemos una empresa que está pasando a recogernos el aceite. Digo, son pequeños detalles, pero somos tratando de hacerlo. Muchas empresas estamos apostándole a la Certificación de susten Sustentabilidad que la ha sido con una empresa española la que se ha estado haciendo y es de empezar a mejorar nuestros hoteles en hacer cambios poquito a poquito. No crean en pandemia, muchos, muchos estaban perdiendo, pero por lo menos este año yo voy a cambiar esto, este, el siguiente estamos tratando de cambiar eh, el otro nosotros como te, como prestadores hemos hemos hecho cambios para mejorar las condiciones de nosotros poner por lo menos un poquito de de grano en, en el en el municipio y también a sí. nivel estatal sí también este lili lo de la recolección de basura te faltó decir que también ustedes y, pagan por de hecho nosotros el... desde hace muchísimos años somos sí, los primeros exacto, que pagamos sí. en recolección de servicios de especializada que no la cobra el municipio. Sí, ¿cuánto le subió? Porque también subió mucho. O sea, este y esta también. vez vuelve a subir Ajá. más. Sí. Ahorita va sí. a subir más. Todo de pilón. Muchísimo todos más. Tienen que pagar sí. los hoteleros, o sea, lo, el grupo que realmente está bien fiscalizado y pues que no los oigan oye es una barbaridad porque generan muchísimos dinero muchísimos impuestos y están nosotros ayudando... somos reguladas por Secretaría de Energía Federal, Secretaría de Turismo Federal, Secretaría de Turismo Estatal, Secretaría de eh, Secretaría del Trabajo Federal, Secretaría de Turismo Secretaría del Trabajo Estatal, eh, Protección Civil eh, protección Civil Estatal y Municipal y Secretaría de Salud. Pues hay de muchas verdad, regulaciones y, y ustedes parece que están haciendo un gastos. trabajo que debería de, de, de ser absorbido por, por el gobierno, ¿no? Porque al final del día ellos son quienes deciden sí. qué vocación le dan al territorio, en un, en, por una parte, y, y por otra, pues me sorprende que con tantas cosas que ustedes hacen y con tanta derrama de y con tantos ingresos, porque no se ve reflejado en los servicios de públicos, no municipales, o sea, porque nunca hay al, al alumbrado público en los callejones, porque algunas casas no llega agua, porque no hay saneamiento en el río Guanajuato, porque hay, porque tenemos, no tenemos un, un sistema de recolección de residuos integral, porque seguimos teniendo un tiradero de basura. O sea, eso cuando el turismo, cuando tú me, cuando yo vea que el turismo resuelve todas estas problemáticas o que, o que es un de verdad una ayuda para, para la resolución de las de, de la dotación de servicios y de las problemáticas que se llevan a cabo dentro del municipio, ese día voy a decir ah sí el turismo. Pero mientras el turismo sea para un para unos cuantos, y sobre todo lo que tú dices, a ustedes los regulan. Pero lo que el PRI dijo algo bien importante, los grandotes, los que acaparan. ¿A ellos quién los regula? No, todos somos incluidos iguales. ¿eh? Dentro de nosotros en cámaras de asociaciones están desde grandes y chiquitos. Recordemos que en el municipio de Guanajuato hay solamente tres cadenas en el municipio. La mayoría, el 90% de las, de las empresas turísticas son familiares en el municipio de Guanajuato. En caso de los demás es, municipios, no. El, es al revés la mayoría son grandes cadenas, pero también temas, tienen en temas de regulación, pero eso depende de cada, de cada municipio. Coincido contigo, Carla, que si aún haciendo nosotros mejores cambios, tratando de hacer todo esto para regular y trabajar de la mano con esto, ahí, donde, ahí es donde esto se debe de ver reflejado. Coincido completamente que nosotros, por lo no menos de nuestra parte, estamos haciendo la, lo mejor posible para que esto tenga... En mayor beneficio con nuestros ciudadanos y y, al, y y el temas por lo menos que vean que nosotros estamos tratando de, de regularlos de la mejor manera para no afectar a nuestra ciudadanía eso sí de verdad que quede claro que nosotros siempre hemos trabajado para beneficio también de nuestra ciudadanía y ahorita de hecho ellos son los que con la nena así como lo hicieron en diciembre de arreglar la ciudad, ellos lo van a hacer lo mismo esta vez, porque no hay quien lo arregle. Nosotros lo vamos a hacer. A ver, hay, y ahí hay, hay otra cosa. Por ejemplo, tú dices, nosotros somos los que hacemos el beneficio de los ciudadanos. Por ejemplo, estos festivales... No hay no, no beneficio. Ponemos un poquito ¿Qué pone de su granito. Es que qué tanta... Qué tanta... ¿Qué tanto inciden dentro de las decisiones, por ejemplo, de todos estos festivalitos que se hacen cada fin de semana? Porque, bueno, yo veo ahí a muchos restauranteros y muchos ahí en el túnel comiendo con la caquita de, de, de, del túnel, que es una cloaca, básicamente, y tienen ahí sus restaurancitos y demostraciones de queso y ve, pásale a las hamburguesas y vente a tomar la copita. O sea, ¿qué tanto inciden ustedes en esas decisiones? ¿O son impuestas y ya nada más ustedes pues dicen, bueno, pues vamos, ya, ya está, ya qué, o, o cómo es, cómo es el proceso. Efectivamente, pues a nena a la nena le tocó, nena, tú, tú sabes perfectamente que son decisiones ya de más arriba, y nosotros lo que hacemos es sumar, se suman muchos por la necesidad, así, pues qué más, es trabajo. Pero, pero no es beneficio para los ciudadanos, entonces es un poco contradictorio, ¿no?, el argumento. No, pues... Porque Ellos digo, también tienen que es la movilidad que de generar. las personas, el desplazamiento. ¿verdad? Una vez una señora acá abajo estaba Pero... cerrado y, y ella tenía que ir de emergencia al hospital porque se estaba infartando y no, no podía pasar la ambulancia sí. porque estaba todo cerrado. Coincido contigo, la De hecho, ese Ay. fue mi posicionamiento en la última sesión de ayuntamiento de este tema de festivales, de efectivamente que debe de un tema de regulación y al cual Canidad presentó una carta para quejarse de esto, hubo una mira, carta específicamente. Mira Lili, yo nada más último sí. tema, antes de pandemia, ojalá la puedas retomar tú, yo sí. hice una, un calendario de eventos, estábamos Yo realizando. también lo tengo en la calendarización sí. de eventos Sí, nena. Sí, para que ya no, bueno, no sé si ya lo tengo bueno, yo lo, yo lo empecé y te lo paso no, no sabía, la verdad sí. es que estoy desconectada pero eso beneficiaría mucho porque empalman cinco eventos el mismo día. Guanajuato bueno, se colapsa, es lógico. Entonces, pues bueno, a mí me gustaría, antes de que te vayan todo las preguntas, porque están interesantes si y se nos tira el tiempo. Sí, la hemos... de hecho, Esa fue una de las quejas. Esa fue una de las quejas que hicimos en sesión de ayuntamiento, nena, que no se empalmen las. Los eventos fue una de las grandes quejas que no queremos, que para eso existe una cabeza. Digo, eso es lo que debe hacer la función de turismo municipal, así de fácil. O sea, esa es la, la función de la dirección y una buena capacitación con el sector, un plan de trabajo integral, que es lo que debe hacer la dirección de turismo. La verdad es que los logros que se han presentado es el consejo turístico, no la dirección de turismo. El Consejo Turístico nada más es promoción y difusión del destino. No organizamos eventos, no nada. O sea, nosotros nada más hacemos la promoción y difusión del destino. ¿O oh, no, Piri? Para eso han sido los es. consejos sí, a nivel es. nacional no organizamos eventos, no nos metemos con organizadores, los organizadores nos buscan y nosotros trabajamos de la mano con los organizadores que nos quieran buscar, no todos nos buscan, unos son de de pues de la parte municipal y nosotros no tenemos ahí nada que ver. Entonces estás diciendo que básicamente quien decide es el alcalde, o sea, si sí él va la, el baño en la Así mañana es. y dice, ay, se me ocurre un festival de la muerte donde mi esposa desfile este vestida de Catrina lo, lo, así, lo impone. Es, así es ok, entonces no, no es el sector turístico no, productivo no, de la ciudad tampoco. es el alcalde Por que está imponiendo no. este tipo de, de promoción turística y de eventos turísticos ¿con qué finalidad? bueno, llegamos un momento pro, como, como lo dije en la sesión de ayuntamiento, promoción personal, así de fácil uh -huh. de nada Carlos, léelos porque la gente ok, sabe. ya, ya, ya voy a empezar Sin a leer, favor. Piri, Piri, ya voy hey. a empezar a leer lo, los favor. comentarios. Este, Lili, hay preguntas, voy a hacerlas y si nos haces favor, de irlas contestando para, para agilizar esto. Eh, Leonora Villegas dice: Buenos días, pregunta a la regidora Lili: ¿Cuánto ha invertido el Estado y el municipio en el sector turístico dentro del municipio de Guanajuato durante el presente año? Nosotros como prestadores de servicio turístico o el municipio dice el, el municipio eh, o sea el municipio el es y el municipio doscientos y nosotros llegamos casi este año arriba de 3 millones en total lo que se hizo tres millones y medio en promoción en el consejo turístico Ok. Eh, aunado que nosotros aunado que nosotros le apostamos y pagamos el impuesto sobre que va arriba de los en el estado se generan arriba de 60 y tantos millones en uh, menos yeah. 60, 70 millones se generaba. En ese entonces era del 2%, ahorita estamos trabajando con el 4%, que bien saben que esta tarifa no la paga el turismo, no la paga el turista, más bien se unifica en la tarifa que nosotros generamos. Uh -huh. Uh -huh. Ok, gracias. Sí, de... Roberto Ipsama dice, saludos. Carmelo sus dice, el turismo está sobrepasado por instantes en el pueblo de Guanajuato, ya que no hay cabida peatonal y por otro lado todo. Todo servicio demanda agua y no hay agua en mayúsculas. Pareciera que solo les importa el momento de tres años. Y después... Se notan los intereses de cada sector y no de la población a largo plazo debido a la, entre en mayúsculas, a, a la mala planeación y solo les importa traer montones de gente a como dé lugar y que la sufra el pueblo en el agua. Leonora Villegas dice, ofrecer segmentos significa ser más competitivo a nivel nacional. Esto es un reto que es difícil para los prestadores de servicios turísticos en el estado. Leonora Villegas, Lili pregunta... ¿Qué tanto realmente ha beneficiado al sector turístico todos los festivalitos que organiza el alcalde? Es pregunta, Lili. Sí, falta abrir el micrófono, Lili, por favor. Efectivamente, muchos de estos eventos no, no funcionan. O sea, lo vieron con el festival de cine, así de fácil. No generan una gran derrama económica. Y, lo, y se lo dijimos, no genera, el mismo presidente de la asociación de hoteles dijo que no generó, estaría en, esta, en este evento, a, al fin de cuentas que mezclaron varios festivales. Yo creo que hay que tener cuidado en festivales como tal. Y como dije, hay para todos, no hay, no hay, no hay, que, no hay que pelear con, con festivales, pero sí poner un orden un orden en dónde y en cuánto. A mí me gustaría traer a un festival de cocineras tradicionales, cocineras tradicionales, aquí a Guanajuato Capital. Yo creo que valdría la pena. Hay grandes cocineras que, que hubo desde el estado de Guanajuato que, generó, que se generó hace muchísimo con la Secretaría. Una de ellas es Consolito velancia de Comanfort, yo creo que la de las tortillas en memoriales. Valdría la pena traer un festival de la gordita y escuchar a nuestras cocineras que, tradicionales todo lo que ha pasado a raíz de que, que fueron empoderadas por el turismo. Así de fácil. De ellas platican anécdotas increíbles que nos decían, eh, muchas de ellas, eh, yo antes me golpeaban Cuando fui y empecé a generar esto, esta, empezaron a generar estos festivales de cocineras tradicionales. Empecé a, a empoderarme y ya no dejaba que, me, que mi familia mi es, o mi esposo me golpeara. Y ahora ya soy una cocinera tradicional y yo ya puedo ser autosuficiente. Se empoderaron tanto que ahora esa, esas, esas cocineras ya, son, ya están muy empoderadas y muchas de ellas, como con Celuita tiene una, una asociación civil para ayudar a más cocineras mm -hmm. tradicionales. ¿Valdría la pena eh, festivales? Si quieren traer, y, y, no, y no estoy peleada que aquí que haya festivales de comida y todo, pues juntémoslas para que pueda haber una mezcla, pero en un lugar adecuado, en donde no afectemos, eh, sobre todo el marco del centro de la ciudad de Guanajuato, porque si bien es cierto, como dijo Carla, eh, hay que tener cuidado en, en temas de gas, temas de gas porque pasa esas mismas calles, si pasa un incidente de un esperemos no llegar a pasar un tanque de gas de esas cociner que, que están cocinando y, y se prende, ¿cómo entra una ambulancia? ¿Cómo va a entrar Protección Civil? Si realmente cuando hacemos estos festivales hay cierta eh, pues un tema de regulación así como nos regulan a nosotros siempre hemos dicho, eh, este fue el pleito de Caniral de hecho, eh, el que quiere que, que, que tengamos cuidado por, al tema de regulación no estamos peleando, hay para todo porque también sí es cierto que no debemos de descuidar a la gente que también, como tú dices Carla necesitamos cuidar que ellos también ganan dinero o sea, ellos también de eso viven la ciudadanía y que y preguntarles a ellos si, si, si se quieren a lo mejor ellos estar en estos festivales. Yo la verdad no he, no he platicado con ninguno de ellos, pero ellos son los que dicen que quieren estar en estos festivales. A ver, la, la cuestión es también que, que estos festivales normalmente son pro, son, primero, son productos turísticos no consensuados. Son proyectos erráticos que están fuera de todo contexto paisajístico, urbanístico, arquitectónico, social y ambiental. Todos tienden hacia la lógica del mercado. Y lo que más molesta es que en una ciudad patrimonio de la humanidad como Guanajuato, la riqueza cultural y de los bienes patrimoniales se reduzca a productos de consumo inventados. O sea, eso es lo que realmente molesta, no tiene ninguna conexión con, la, con, con lo que somos nosotros como guanajuatenses, y que eso, lo, tú mencionabas el turismo cultural, y por eso te menciono esto, que eso es lo que promueve realmente el turismo cultural. ¿Cuál es nuestra riqueza que tenemos para ofrecer al mundo? Y sobre de esa riqueza y sobre de ese recurso, hacer uso a, a través del turismo cultural, pero lo que ya tenemos aquí es un mercadillo. O sea, esa es la realidad. Ya Guanajuato es un mercadillo. Yo, yo, yo, yo coincido, tenemos que cuidar los productos turísticos que se hacen en la ciudad, eh, tenemos que cuidar eh, que se hagan para todo tipo de festivales, no, estoy en, no, estamos, eh, no estamos peleados con nadie, porque hay, hay que ver que, que es lo bonito que tiene Guanajuato, que tenemos esa diversidad de hacer diferentes tipos de eventos y de diferente calidad de segmento. Efectivamente, Leonor, hay segmentos, eso es lo que te hace bonito de una vocación turística, pero primero cuando se venden son los destinos y la consecuencia de los destinos son los segmentos. Si bien es cierto que Guanajuato tiene cierta vocación turística, que hay turismo cultural, de romance, de aventura, enológico, eh, de destilados, de congresos, de convenciones, de de no, ecoturismo de, de, de sustentabilidad hay de todo, yo creo que de cultural, de romance Guanajuato tiene esa particularidad particular que muchos destinos del estado no la tienen pero primero se venden los destinos para que llegue a, a, favore, a favorecer a todo estos a esta, toda esta gran vocación eh, también ya estamos trabajando dentro del consejo turístico con eh, una cartelera cultural ya con la Universidad de Guanajuato, también no cultural, también ya ofreciéndonos sus espacios, sus espacios que tiene la Universidad de Guanajuato, que son iconos Si bien ahorita lo vieron en el, en el Congreso de Atmex y en el Congreso de Naturaleza, no se, no, eh, la iniciación de estos congresos fueron en el, en el auditorio de la Universidad de Guanajuato, con muchas partes con la Bimband de la universidad, ya con, con, con temas artísticos de la misma gama de la Universidad de Guanajuato. Eso es lo que queremos empezar ya a generar, una, una cartelera muy transversal que ya, ya empiece a trabajar el, el, el, los prestadores con, los, eh, con la Universidad de Guanajuato para, para empezar a generar que su cartelera cultural también la ofrezcamos para nuestros nuestros nuestros prestadores de servicios para nuestros turistas y también para la ciudadanía, o sea, esto también de estos festivales también son de la ciudadanía, la, eh, los tienen que adoptar también la ciudadanía eh, eh, en temas de que les gusten, hay que ver qué festivales, coincido contigo, Carlita, no todos los festivales, yo por decir, yo no estoy de acuerdo que haya diario festivo este, desfiles, ¿sabes? A mí no me gusta que diario haya festival, se ve pésimamente mal a, a, a eh, nos quitan una parte, si de por sí Guanajuato no tiene vialidades, nos quitan una parte de vialidad de la ciudad. Eh, hay que tener cuidado cuando montamos festivales, coincido también con la nena, de cuando montamos festivales y que no afecten a nuestros ciudadanos, o, o buscar los espacios donde no estén afectando a la ciudadanía. Si bien es cierto que en Alonso se hace uno, pero si tienes una, casa, una calle en el centro que está cerrada, pues en la calle del centro que está cerrada, ¿saben? O sea, hay que buscar la, la, la, la forma adecuada de que no afectemos a nuestra ciudadanía y hagamos un consenso con la ciudadanía, pero esta parte fundamental no la genera el Consejo. La parte, la, la parte fundamental que creo que debe de haber como un análisis, como dices, como, como efectivamente debe de haber, carlita de hecho nosotros lo hacemos. Nosotros como prestadores de servicio turístico tenemos un, un analítico donde medimos qué es, lo que, qué es lo que le preocupa al ciudadano y qué le preocupa al turista. En ciertas temporadas vacacionales nosotros nos medimos con un perfil del visitante, perfil del visitante que sea ya sea que, que sea el que pernote en la ciudad y el que no pernote en la ciudad, que sea excursionista y también que sean ciudadanos, que es lo que más le preocupa. O decir, efectivamente hay ciertos cierto balance que le está preocupando a la ciudadanía como el tema del transporte igual que al turista nos nos cataloga de cierta manera ahí más creemos como hay un estudio que es lo que nosotros nos vamos con gusto digo aquí es muy corto el tiempo de te paso de paso lo que nosotros cuando nos medimos Carla porque realmente eso para nosotros nos funciona qué es que sí que sí está funcionando y qué no está funcionando para nosotros mejorar Obvio, yo siempre he coincidido que Guanajuato Capital, todavía nos falta mejorar la calidad en el servicio, por supuesto, Carla. Nos falta mucho que ofrecer de calidad el servicio. Y yo creo que es algo que he estado pidiendo mucho dentro de la Dirección de, de Turismo Municipal, las temas de capacitaciones. Y siempre, me, siempre es capacitaciones a los meseros, a los recamaristas, a los, a los mandos pequeños. yo, mandos de primer contacto, y yo siempre he dicho, no. Al que tenemos que capacitar es al dueño, porque el dueño es el que tiene que hacer los cambios en sus mejores establecimientos, no, en, no, el, no, el, no el prestador que te está atendiendo, porque el mesero va a ser hasta lo que tiene, porque así lo tiene el dueño, ¿sabes? El que tiene que cambiar es el dueño. No el, no, el, no, el prestado, no, el, no el mesero si sí tiene que tener cierta capacitación por supuesto que tenemos que tener capacitación y eso es lo que le estamos apostando en, en lo personal yo, yo, yo le he apostado mucho en capacitaciones en general, a nivel federal, yo, yo, yo, yo en lo personal sí, como presidenta sí dije, tenemos que impulsar la capacitación, tenemos que mejorar la, la, la, la capacitación en servicios turísticos, yo fui la primera a nivel estado en, en, y en el municipio de Guanajuato a tener premio nacional de calidad, nacional de calidad cosa que muchos prestadores aquí no tuvieron, y en el estado participé con cadenas, con cadenas, y ahí, ahí les demostré que no necesitas tener un hotel gran turismo para ofrecer mejor turismo y tener estándares de calidad. Por supuesto que los hoteles chicos tenemos, podemos tener estándares de calidad y mejorar nuestra calidad de servicio, siendo pequeños establecimientos y no ser un hotel grande. digo Y la verdad es que mi hotel no es grande es un hotel tres estrellas, pero que he mejorado mis estándares de calidad y que le apuesto a mejorar mis estándares de calidad y ser gran anfitriona para que mis turistas se vayan de la mejor forma, que del, del turista desde que llega a, a, a entrar a mi hotel, que me diga, un recamar, que le pregunte al recamarista, oiga, y a qué hora abre el museo, si tú quieres, de la Alhóndiga, ellos sepan Perfectamente darle buena información de todos los prestadores a, a nuestros turistas. Es, eso es lo que no, no, nos, no, nos no, falta sí. mucho trabajar en Guanajuato. Hay mucho que trabajar en Guanajuato, por supuesto, un plan de trabajo integral, un plan de trabajo, por supuesto, integral completamente en el estado de Guanajuato, al cual no hay, hay, hay ahorita, no, ahorita necesitamos ¿no? un plan emergente que se pueda trabajar, un plan emergente, un plan de trabajo con un gr grupo aeropuertario del Pacífico, al cual ahorita no hay un plan de trabajo con un grupo aeropuertario del Pacífico, necesitamos varias acciones que se necesitan trabajar en el estado y en el municipio, y en el cual en el municipio de Guanajuato, hoy hasta hoy, ninguno le ha puesto atención en el turismo, siempre dejan a la a dirección de turismo como que ahí olvidada, como que ay, nada más necesita uno o dos personas, yo creo que el, en el momento que un presidente municipal le ponga realmente atención al turismo, y que venga realmente del turismo, que siquiera el turismo, ese día vamos a hacer un cambio, Ahorita, hoy por hoy, no hay un cambio en materia turística ni en el municipio ni en nada. Nosotros como prestadores de servicio tenemos que hacer lo que el Estado no está haciendo y lo que el municipio no está haciendo. Eso, eso, eso sí es lo que estamos haciendo porque no hay quien más lo haga, Carlita. Y entonces nosotros estamos tratando de hacer lo que los, lo, lo que los municipios y lo que el Estado no hace. Por eso decimos y exigimos ahorita un plan de trabajo, porque vamos a tres años de gobierno del Estado y a tres y y aparte y, y al municipio. No hay un plan de trabajo completamente entregado, no hay un plan de trabajo. No. Ahorita yo ya exigiríamos un plan de emergencia, porque ahorita ya necesitamos un plan de emergente de, de trabajo en materia turística. Un plan, com, como les estoy diciendo, y al cual no ha habido si quieres continuar ahorita leyendo las okay. todas las opiniones de los que nos ven. Gracias. Sí, Leonora Villegas, Aguas con Santa Rosa. Roberto Itzama, aplausos. Leonora Villegas, en el municipio de Guanajuato ya están condicionados a los ejidotarios a plantar magueyes a cambio de entre comillas ayudas al campo. Cuando se ha dicho hasta el cansa cuando se ha dicho hasta el cansancio que hay sobreproducción y no habrá compradores. Leonora Villegas nos manda un YouTube de la concursola residencial. Eduardo H. Sarabia Cuevas dice, hay que ver la constitución artículo setenta y fracción 29 inciso K y falta el manejo de cargas turísticas que está contemplado en la declaratoria de patrimonio. Eduardo Yo H. H. Que... Sarabia Cuevas la cadena ver, de valor es muy amplia. Liliana. Liliana, sí. Completamente tiene razón Lalo, Lalo es un experto en materia turística, Lalo es... Eh, Dentro de estos, yo, yo daría cuatro ejes principales en materia, en materia turística, uno es un plan estratégico 2040 que estaremos trabajando y para que no, no, no un gobierno lo, lo, lo, lo batíe y luego, ay no, ya sabes que esto ya no me gustó, la lo vuelvo a cambiar y lo vuelvo a hacer, un plan 2040 que realmente sea un, un, un equipo, una regulación eh, yo haría un, un, un plan integral de, de regulación de descargas turísticas, efectivamente, Carla, necesitamos en el estado un estudio de descargas turísticas y sobre todo en el municipio de Guanajuato. O sea, creo que solamente, si aquí no me recuerdo está Lalo eh, conectado, digo, eh, en Facebook, eh, solamente San Miguel de Allende lo tiene. ¿Cuánta capacidad turística hotelera tenemos? los destinos en el estado, descargas, para no empezar a colapsar destinos, como lo ha pasado en Europa. Yo creo que estamos en el momento deoneo eh, eh, para empezar a, a crear una política pública en tema de descargas turísticas. ¿Cuánta es la captación de turísticas que tenemos, sobre todo las ciudades patrimonio? Ojo, porque son las que traen el mayor, eh, somos el ancla para los destinos en el estado de Guanajuato. Obvio, León tiene su particularidad específicamente con el tema de un turismo de negocios o turismo de congresos y convenciones. Es muy completamente diferente. Ok, Leonora Villegas dice, el turismo no puede ser el único motor del bienestar social del municipio. Entiéndelo, Navarro. Leonora Villegas, Carla, tienes razón, eso de la derrama económica, entre comillas, es una falacia. Leonora Villegas, Santa Rosa está en la mira, el dueño de Cucursola, exdiputado Sergio Asensio Barba, actualmente es subsecretario de promoción turística del Estado. Gustavo López Lain, no, el día que no. se recaben y procesen datos con un buen sistema, entonces podrán sustentar los proyectos para que no sean simples ocurrencias. Armando Morales, saludos desde Oregón. Lilipre Prado dice, pero debe ser Lilipreciado. El ramo turístico deja mucho que desear. Es caro y con muy mal servicio. El dicho dice, entre comillas, los viajes ilustran y muchos de ustedes han viajado al extranjero, pero no se han ilustrado y no han aprendido nada. Armando Morales, señora Marielena, si el negocio no deja, hay que cerrarlo, pero de que deja, deja. Juan Campos, Lili Preciado, este es el momento de que los hoteleros y ciudadanos deben de pronunciarse con la unión de los ciudadanos para terminar con este gobierno botín, para tener un municipio mejor. Armando Morales, observatorio, se acabó con uno de los festivales importantes de Guanajuato, la Feria del Libro y Semana Cultural Universitaria en Semana Santa. Ahora, este evento que se hace una semana antes de las vacaciones, deja mucho que desear. Gustavo López Line, la regidora dice que se hagan los festivales en la calle del centro que está cerrada, entonces quiere que se afecte a los mismos todo el tiempo, hay negocios fijos con gastos que no se ven beneficiados con tanto festival, por el contrario, se afectan Luz Gloria Ortiz, así es los destinos sustentables no se colapsan saludos Lili, eres una experta, son los comentarios que tengo Memo y nada más me gustaría Aquí quisiera, preguntarle quisiera a, nada más nada más, preguntarte algo Lili. Sí. sí. Eh, Lili ¿qué piensas tú de los captores que tiene Alejandro Navarro en la caseta de la entrada, porque ya se manifestaron, ya dijeron que quieren recorrer la caseta, que ellos no están de acuerdo cuando ellos le dieron el poder y el voto para que llegara al, al municipio. Y ellos mismos lo, lo, lo destapan y dicen que eso, bueno, ya no es, no, no es tapar el sol con un dedo, ya lo sabíamos, que ellos le llevan gente a su, a su hotel y a su, y a su museo. Eh, ¿Qué piensas tú de esto? O sea, es yo siento que es una guerra desleal, ¿no? Hay que trabajar, yo siempre de la mano, hay que, hay que sentarnos con ellos y trabajar de la mejor forma, forma. Efectivamente, señora, la que dijo de en esa calle, hay que ver, hay que preguntar. ¿Cuál es la, la menor afectación o, o, una, o una explanada que tengamos para, no, para hacer este tipo de festivales? Hay que preguntar dónde va a ser la mejor forma de generar. Yo abundaría al tema de la regulación, Carlos. Eh, hay muchísimas cosas que, me, que mejorar en esta ley que podría ser generar, crear políticas públicas en un turismo sustentable. Eh, regular las plataformas digitales un tema de regulación porque estamos creciendo en plataformas digitales eh, estamos viendo la hotelería pero no estamos viendo las plataformas que están cómo están creciendo las plataformas digitales tema Airbnb, Way, eh, no están específicamente estas plataformas no están regulares se plantejó, se platic, se platicó con la ley en la en la pasada en la pasada legislatura se trabajó Yo creo que hay que ver qué es más se puede trabajar en esta ley de turismo que estar viendo nada más beneficios, beneficios personales. Yo creo que ahorita es el momento para que hagamos un, una pausa y que reanalicen. congeló. ¿Sí se congeló. A ver, por último, ya hace que regresó, que, el... que se le fue al Internet. Faltan más comentarios? No. No. Estaba ella. Sí, no, el último, el último, el último comentario es el de Luz Gloria Ortiz es todo. Ya, ya llevamos dos horas y veinte. Bien. Ya, ya, ya, ya nada más para terminar. Yo creo que lo importante ahorita aquí es. Espero que Lili se vuelva a conectar. Me gustaría que otro programa. Y me gustaría preguntar a Lili: ¿Qué que está pasando con los tres millones? De a, ver, a ver, ¿alguien tiene.? No se oye nada. Aquí no nada el, el, el, el partido. ¿no? Lili, apague su micrófono. ¿Sí? Okay, yeah. ¿Regreso? Ya. Ah, Nena, micrófono. Perdón, de los tres yeah. yeah. you... millones de pesos que está costando, me gustaría ojalá Livin nos comentara. Oye, sacrifican la decoración de una ciudad que ayuda al turismo por darle tres millones de pesos a una pista hielo, cuando a nosotros nos costó un millón ochocientos. Entonces, imagínense, ahora en, en un año, año y medio, subió un millón doscientos una pista de hielo. Sí. Oigan, por favor, o sea, no, no hay manera y, y no hay un peso para decorar los árboles, que eso es un proyecto mío. Este, Todo está horrible, de muy mal gusto y me quería poner a las órdenes de Lili también para, para ayudarle en lo que pueda, porque pues, sé dónde están las conexiones, sé todo perfectamente. Pero bueno, yo creo que Lili ya no regresó, este, pues yo creo que ya terminamos el programa, ¿no? Este, Memo, porque... ojalá pudiera... Este no es un programa, este es, es una sesión. observatorio, perdónenme la vida, no voy, yo hablo así. Este, perdón, ahí viene ya Lili, creo lila. que ahí viene Lili. Oye, Lili, nada más, quería, este, no te veo, pero espero que estés ahí, hablar contigo, ¿qué piensas que se dediquen tres millones de pesos a una pista de hielo y no se decore la ciudad. Tengo entendido ayer estuve con algunas personas que me dijeron, que ustedes como y como hoteleros iban a tomar y los restauranteros a decorar la ciudad, me pongo a tus órdenes porque ahí sí te dónde están las conexiones y en las y todo, pero qué piensan que ahora por una cuestión clientelar este, estén destinados 3 millones de pesos una, y ni un peso la decoración navideña. Oye, la decoración navideña ya está, nada más costaba 300 mil pesos. No es ni una cantidad exagerada, eso me gasté el último año y que se están echando a perder las cosas. Creo que hay que apostar al turismo para que el turismo en diciembre venga a tomarse una foto bonita, pero bueno, no hay ni un árbol decente para tomarte una foto. No, yo creo que eso antes del turismo es una aberración por parte del municipio. Yo creo que hay cosas más importantes, unos callejones sucios, una, no hay iluminación. Yo creo que por eso voté en contra y, y, mi, y mis observaciones las dije en el momento que voté en contra. Voy a votar en contra porque no es posible que, estén, que, que, estén, que esté una ciudad sucia. O sea, vayamos al centro de la ciudad, eh, to, Pasé por el por el jardín y está súper sucio. Hay callejones súper sucios, súper ilumin, mal, mal iluminados. Eh, los, nuestros propios parques están, híjole, acabados, completamente acabados y sucios. No, el, o cantador, sea, la, o sea, el cantador. El, can, digo, es una el cantador. De, el, cantador el, el cantador en lo personal, nosotros como... Como familia, quien, eh, como vecinos de aquí vecinos. del Cantador, vecinos mi abuelo cuando en la administración, en varias administraciones y, y estas fuentes que tiene, nosotros las pusimos, no sé si sabían, eh, nosotros las pusimos las fuentes y nosotros arreglamos las bolas de, de cantera, la, las, los faroles ya se los habían robado desde hace mucho y de hecho son los mismos de la entrada de casa de, de mis abuelos. Los trajimos de Tlaquepaque en Guadalajara. Todo hay factura, ¿eh? Y todo está, este, es, compramos dos camiones de trailer de para, para poner, este pusimos la verdad, la mayoría alcatraces trajimos patos para que mi abuelo recordara como cuando era niño que la gente había patos y que la gente ya de hecho venía al hotel por comida porque les decíamos si les quieren darle a los patos a los niños pasen al hotel aquí hay un costal para que los niños se diviertan dándole patos al comida a los, a los patos pusimos les pusimos bombas de agua a las fuentes las pintamos las arreglamos y la verdad es que veanlo está acabado o sea lo remodelaron y quedó igual o peor y ahorita sí, sí, ya está hecho. Fíjate, Lili, lo difícil perdón que te interrumpa, Ajá. es que la pista de lo costó tres millones de pesos de ahí para que lo traigas eh, ahorita le... No, le... Yo, lo, yo lo sé, pues yo lo voté, yo lo por eso lo voté en 800. contra. Son ochocientos sí, o sea, ¿dónde? A ver, ¿dónde crees que Hay, moche, pista, hay moche hay moche. un millón doscientos mil pesos que, perdón, son dinero de todos los ciudadanos de Guanajuato y que no pueden dejar pasar de esta manera, o sea, no, no ser de hecho, ya se votó en contra y ayer lo volvimos a votar en contra en la comisión de adquisiciones, por lo menos la oposición. Pero de todos modos pasó, ¿no? Sí, la van a la van a poner. Pues el 9-6, ¿Sí? ya lo saben Nena, el 9-6, famoso. Así. Pero ese 9-6 se puede revertir se tiene que revertir por el bien de los ciudadanos. Hay que hablar con hay que hablar que se hable con los regidores y bueno, pues y si no, pues que paguen que paguen la cuenta política y electoral, los votos, eso es todo. Bueno, pues este yo les quiero dar las gracias a mis compañeros y a Liliana Apreciado, regidora, por su Desempeño esta mañana. Y esper, oja, esperamos que el día 18 no se apruebe esa ley de turismo. Porque... Y más bien, recuerdes el próximo jueves, ¿verdad? Los jueves se sesiona el Congreso. Uh -huh. Entonces pues, es el próximo. No sé si es 18. Pues, pues sí, oja, ojalá que. que pues, Estaremos haya pendientes. las suficiente presiones suficientes sobre el, sobre el Congreso para que no se apruebe esa ley que no beneficia al sector turismo ni a los ciudadanos Sí, Carlos Sí, nada más Memo, yo creo que sería bueno que como observatorio ciudadano tú te comunicaras con el consejo ecologista guanajuatense claro. con Colibrí eh, pues, los grupos que están interesados en la parte ecológica pues para que se activen también ahí, porque yo creo que no han visto esto no, yo creo que nadie lo había visto, yo creo, hasta que se los mandé. Sí, Muchas gracias. Por, no, por de eso. nada. Nos vemos la próxima semana en, en otra sesión pública del Observatorio Ciudadano y espero que tengan un feliz fin de semana y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Buenas tardes.